Y hemos vuelto en esta edición número 67 de Gaming Room Quedan poquitas ya para terminar la temporada que estábamos mencionando justo antes de, de empezar este streaming Veo que Íñigo se ha venido arribísima Buenas tardes Íñigo Sendino Buenas... ¿Qué pasa? Buenas tardes Íñigo... Íñigo viene como... Viene como me, Lofi, me viene Chilis Pero al mismo tiempo la música le está veniendo súper bien me está, me está pasando como ayer Yo ayer tra, eh, terminé de trabajar muerto, reventado Me metí en una clase Os voy a contar mi vida Con el drop por detrás Me metí en una clase de Adobe Premier, a ver cómo hacemos. ¿eh? empezamos a grabar cositas, a no sé qué, a editar, a tocar los botones y tal. Y dije, mira colega, se me acaba de abrir el cielo con esto. <risa> Anécdota curiosa. Sabéis además quién estaba ideando también con nuestra música, como no José Andrés Guerrero. Buenas tardes. Buenas tardes gente, un placer teneros aquí un día más. ¿Quieres saludar a alguien el chat? Eh, ¿Hay alguien en el chat? Sí. En el chat? Hola DJ Patu. Hola, espero que estés estudiando lengua. Espero que estés pues, estudiando no, lengua. No, no, no. no. A... Dale, dale, dale bien. Dale. Bien. dale. Hola DJ Patu, espero que estés estudiando lengua, la verdad. Porque qué pereza, verdad. Sí. Me he escaqueado un poco. Y nada, la vida es dura. La vida es dura. Estoy sin, sin taxis, la verdad. He tenido que pedir un bus. Hoy eh, fue, fue, fue no Lo he dicho yo antes, he dicho, he dicho, no lo voy a decir porque es demasiado malo, pues, ¡DA IGUAL! Fue doloroso y nada, pues un programa así, gaming room, así de chill, me viene pero bien para fin. relajarme un poco Diréis, bueno, los tres habituales estamos guay, sí, pero se acaba de llevar las manos a la cabeza por lo mierda que ha sido el chiste, efectivamente Chavi <risa> capa, buenas tardes el Chiste de padraco ahí, bueno, eh Te tocaba a ti entonces, te tocaba a ti ese Exacto, chiste Exacto, me, me ha robado el chiste, pero está bien Cedido y donado Brutal <risa> eh, Mira, justo justo estábamos hablando antes off-stream Bueno, off-stream, off-grabación En stream ya estábamos off De anécdotas <risa> curiosas nuestras ¿De qué estábamos hablando, Xavi? ¿De qué estábamos hablando? De, de cuando nuestros padres se ponen a jugar cuando no estamos a nuestras consolas Ahí o, ya está Y yo lo encontré jugando a Legacy of Kane, uh -huh. Que tampoco es nada vergonzoso, o sea, al final es guay uh -huh. Y luego también Gran Turismo que de hecho me hicieron una opa hostil y casi se quedaron con mi consola porque uh. Gran Turismo en la Play 2 <risa> mi hermano y mi padre hacían las maratones estas de tres horas, 5 horas, Uf, 8 horas sí. Y, y, y ya, ya está. Yo dije: Mira, ya veo que la consola ya no es mía. Y me, pues yo empecé a ver, a salir a la calle un poco, a, a vivir la vida. Yo a mi padre es que le doy yo la torre para que la use. Porque si no, él no me la reclama. Eso sí que es verdad. Pero claro, yo luego me pongo un Forza Horizon 4 me pongo un Microsoft Flight Simulator. Y le digo: Oye, mira que tengo esto. Y me quito armando las manos. Exacto, o sea, cuando sobrevuelas, países si que a ellos les interesan. Tipo, venga, ma, cuando atraveso, yo cuando atravieso los Pirineos, me acuerdo que alguna vez llevé la Xbox, Series X, a casa de mi padre, y cuando ya atraviesas los, los Pirineos empieza a hablarte del, del pedraforca, porque yo fui aquí, yo fui... Y, y venga, va, papá, coge tú el avión, coge el, el caza y ponte ahí a sobrevolar lo que sea. No, no nos Hicimos una ruta desde, desde sí, sí. Inglaterra, que, no, no, no sé dónde salimos y acabamos en, en Finlandia o no sé dónde Y es una locura de juego, sí. y, y compartir con la familia está bien Tal entonces. cual, y a mí de hecho me pareció muy bonito porque yo en el setup me entra el portátil Entonces le deja a mi padre con el mando ahí, jugando a sus cositas y corriendo con el Senna con el, con el McLaren Sena en el Force 4 y toda la hostia Y yo estaba ahí mientras haciendo mis deberes, ¿sabes? En pues, el portátil tranquilísimamente, porque tengo hueco para dos setups Ahí más, más contento que un niño pequeño ¿A ti te ha pasado eso, José Andrés? ¿Te ha pasado? pues con mi padre justo no, pero con mi padrastro sí en plan de que el tío pues cuando era pequeño siempre estuvo con los videojuegos y tal uh -huh. y pues cuando me pillé mi primera play, la play 2 eh, siempre nos echábamos ahí en eh, mítico un Tekken así, ¿sabes? Hmm. Y ya está, estaba bien Un, un clásico, ¿no? un clásico Bueno, y ahora llego a casa y el tío se pone a jugar al GTA, ¿sabes? En plan, con <risa> <en> la cara, <risa> flipo, eh? Le ves en el online insultando <risa> a niños <se> me... <risa> no, digo, no digo las palabras textuales porque nos banean <risa> Pero no, vale. era increíble, no, la verdad Yo le veo jugando al LoL en algún, en algún momento ¡Jugando al LoL! ¡No, yo! No. veo a, a, si, padrastro... insulta a niños, si insulta niños en el GTA V, <risa> no quiero ver el LoL Yo veo a mi padrastro jugando al LoL En, en, en algún momento de su vida va a jugar al LoL ese no, go y también se puso a insultar? O sea, tiene que ser brutal. Hay todo decir. un proceso, luego luego pasará sí. a los hijos, cuando te casas más mayor de mi hijo está en, el, en la fase de ser baneado de el, ¿Cómo se llama este juego? Roblox. ¡Hostia! <risa> yeah. o sea, o sea, yo lo veo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la, la semana? Y dice, sí, me han baneado del Roblox. Fue lo más importante de su semana. Es, han, pero, dice, pero solo dos días. ¿eh? Es que, claro, le pegué a uno que me estaba robando el loot. Ve <risa> <risa> que lo, le, lo destrozó. <risa> <risa> es que le, le advertí. ¡Go out! <risa> y no se iba. Y le, le lo zurró y, y lo banearon dos días. Xavi, tengo que preguntártelo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? No, a, ahora ya ha cumplido 15 hace poquito, ¿eh? Ah, sí. bueno, ah, bueno. Ahí ya está, ya está, ya vaya, ah, bueno. Pero pues... está en la fase, bueno, es una fase que dura 5 años. <risa> <risa> si <risa> hablas de la adolescencia creo que es algo más, ¿eh? Que <risa> ahora lo van baneando porque ha sido trampillas allí donde juega. <risa> Pero ¿cuál crees que es el... El camino que siguen los niños en cuanto a juegos recurrentes. Rollo Van del Roblox al Minecraft, del Minecraft sí, al Fortnite. Sí, pero es que, claro, es que ha ido cambiando mucho. O sea, si tú ya. me preguntas, por ejemplo, por nuestra de, de, generación. De nuestra generación. Nosotros que ahora tenemos 18 19 años. Eh, nosotros hemos sido los niños de la claro. Wii. La Nintendo DS, la Wii. Con la Play 2, si es que llegaba en su momento cuando eras muy pequeño, sobre todo Play 3, y luego ya directamente ha sido PC Master Race, por lo general. Pero juegos recurrentes. Mira, yo por ejemplo te puedo decir El Mario Kart. Mi recorrido tranquilamente. <risas> en plan. De, de cómo he ido escalando eso. A, a un nivel eh, triste, verdad, eh? En plan, el Minecraft. Empezó el Minecraft. Todo perfecto. Venga. El Minecraft al Fornite. Clásico. Del Fortnite. ¿Volviste a Minecraft porque ahí hay un proceso de vuelta al Minecraft? Sí, siempre hay un proceso de vuelta al Minecraft Siempre, sí. el, Minecraft, el, el Minecraft es un juego que es omnipresente Da igual que no lo juegues ahora mismo Literal. Siempre lo juegas 2019, el año de vuelta al Minecraft La verdad, he de admitir Luego me pasé al LOL eh, Acabé en un pozo sin fondo En el cual eh, no, se puede no se puede salir eh, Ahora también juego un poco al CSGO Pero estoy atrapado en el LOL Sáquenme de aquí, por favor. Es, están, es, sí, es, es muy turbio. Está está otra <risa> en el LOL. Es, es muy turbio. Porque a fin de wow. cuentas, da igual lo que hagas. El LOL siempre está ahí. Que el Wii Sports fue pique. Yo no prime. he tenido el Wii Sports. Yo he tenido el Resort. Yo no, yo tuve yo el, Wii Wii el Resort. Y me lo gocé. Me lo gocé muchísimo. Sí, el Wii sí, sí. sí. No, pero es, es, es, es joyita de juego CSGO, ahora que van a sacar el 2 Que es un chapa y pintura del primero Que sí. al final es la misma base sí. Estamos preparando la vuelta todos los sí, del pero podcast. Hay ¿De una de... cosa que me da mucho miedo con el counter 2 Y es los requisitos Porque el counter lo tira una patata Pero el counter 2 Con su, ahora los humos tienen que ser realistas A lo mejor ya no <risa> Y Siempre eso me da bastante tirado, miedo han tirado un gama media-baja para que todo el mundo lo pueda jugar Pero le van a ir cositas que sean low cost O sea, que lo pongan más bonito uh -huh. Pero en la base va a ser lo mismo Vas a tener el The Dust y todos estos mapas de toda la vida Vamos, los que quieras Eso sí, eso sí eso. Eh, Bueno, pues después de hacer esta pequeña reflexión general De Temario para empezar el programa Algo, algo que estaba bien hacer, algo que quería hacer eh, Ya ha saludado José a los viewers Voy a saludaros yo también Un saludo, viewers <risa> Eh, y recordaros que... No. No no? no no, no, no, no, no vamos a recordaros, no vamos a recordaros Vamos a recordaros, vamos a recordaros, eso sí No, es que he pensado y luego he dicho, no, mejor no vamos a, vamos a recordaros que tenemos un sumario vamos No, vamos a recordaros que efectivamente, eh, temporalmente, a veces, cuando viene en este programa, también colabora Borja Arbosa y ahora es cuando tiene este que entrar, y ahora es cuando tiene que entrar la tío, voz de Borda. La que me ha dado para poner hoy en Gaming room Comentaremos las últimas noticias del mundo gaming Incluyendo Peridot, el Qualcomm Snapdragon Game Super Resolution En Nintendo Live 2023 Y la IA de Blizzard para crear modelos 3D También hablaremos sobre las ventas de la saga Horizon Las de Mario Kart 8 Deluxe Y de las Nintendo Switch Y todo esto lo haremos con Xavi Kappa, con Gaiska, con José Y con todos vosotros Y con un servidor, porque... Íñigo, por favor Y con un servidor también, porque comenzamos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 Y Miquel que se está riendo en el chat diciendo que seguimos a falta de tres suscriptores. Miquel, no te rías muy alto porque puede eh, salir en tu contra. Y PATO, suscríbete. DIY PATO, suscríbete. <ríe> Mientras tanto, eh, vamos a ir hablando de las noticias que tenemos para el día de hoy. Empezamos hablando de Peridot. ¿Qué es Peridot? Por si vivís bajo de una piedra, el nuevo jueguito de Niantic. Eh, se llama Peridot o Dot, como las propias criaturas del juego que también se llaman así eh, Tiene unas cuantas similitudes por, con Pokémon GO, pero se asemeja más en el apartado de jugabilidad a Nintendogs, ese esa joya de juego eh, Los jugadores van a compartir con sus criaturas fantásticas, básicamente, eh, compartirán, digamos, la, la vida real con sus criaturas fantásticas Alimentándolas y jugando con ellas mediante, obviamente, realidad aumentada eh, las criaturas en este caso reaccionarán al entorno reconociendo pues lo que se capture mediante cámara del móvil Por ejemplo si estáis grabando a un árbol pues se pueden meter detrás para que jugando al escondite Cosas similares eh, Por otro lado también pueden incubar huevos una vez llegan a la adultez Entonces se van a reproducir con periodos que vayas encontrando por ahí como los pokémons O eh, con, los propios, eh, con las propias criaturas de otros jugadores cada criatura, esto es importante, tiene una genética Diferente, interactúan con las genéticas del el resto de bichos eh, Para crear nuevos con otras genéticas está, está bastante bien planteado, no sé hasta qué punto Aplicarán esto, pero está bastante bien planteado Y el juego, esto es importante también No consta de combates, no es Hola, pego mi bichito cookie contra tu bichito cookie No, es algo mucho más chilling como efectivamente el Nintendo eh, Se centra en eclosionar criaturas y convivir con ellas Ya está disponible para Google Play En Android y para App Store en iOS Y al igual que Pokémon GO, es a la Twitter con micropagos, lógicamente eh, Aparentemente Niantic ha estado trabajando en esto por unos cuantos años Y el juego ya ha pasado por una prueba eh, Por una beta cerrada básicamente De un año eh, Xavi En los jueguitos de realidad virtual están muertos El Pokémon GO es el único que sobrevivirá Esto está guay para niños de 4 años ¿Qué opinamos? ¿Has tomado ya Peridot? ¿Una copa de Peridot esta tarde? O sea, es como lo que tomas después de comer, ¿no? Un digestivo eh, Está bien, lo he jugado, ¿eh? La verdad que si se viese como se ve el tráiler Sería ya la, la hostia O sea, el tráiler es una mentira gordísima ¿De acuerdo? Pero... Es un poco el concepto, obviamente no es lo que tú ves cuando juegas, uh -huh. pero bueno, tiene esa, ese concepto de realidad aumentada que ya hemos visto en tantos juegos y que pinta bien. Eh, si os acordáis de Nintendox, que es lo que te iba a decir, básicamente yo me acuerdo que me compré el, el cartucho antes de que saliera en España, en japonés, en, lo, lo conseguí por una página web y me llegó y, y como no hace falta entender porque tirar la pelotita y dar de comer al animal <risa> tiene mucha historia... Pues es, no deja de ser la, el concepto Tamagotchi llevado pues un poquito más allá. Uh -huh. Y eh, está muy chulo. La verdad que el juego merece la pena. Eh, lo que pasa que es que eso, yo creo que necesitará alguna actualización para acabar de funcionar del todo bien. No, no funciona del todo bien ahora. Yo en mi móvil, además, mi móvil es un poco. Es decir que también no puedo yo aquí ahora ser ahí el, el, la vanguardia del móvil más potente. Pero siendo no un poco. No será móvil... el X3 Pro. No, <risa> no, es, no es el. Todo el, el mundo X3 tiene Pro. ese móvil pero ese lo tiene mi novia que además fue me dijo que compro por menos de 300 euros le dije hombre, es esa, no, no, no le demos más vueltas eh, eh, yo me compré la versión posterior y me arrepiento el tema es que, que el juego se mueve bien se ve bien se mueve por la parte o sea, sí que es verdad que es tener el móvil más o menos fijo uh -huh. le puedes tirar la pelotita le puedes la recomer lo puedes acariciar tiene unos stats que se tienen que ir llenando y está chulo a mí me ha salido una cosa muy rara como etéreo, así eh, voladora con eh, transparente con un una cresta. Eso que has dicho de que se van, van mutando, uh -huh. literalmente, pensé en eso, es un mutante. Es bonito, pero es raro. <risa> es bonito, pero es raro. no Es, es, es una buena descripción. A mí lo, sí. que me, lo que me raya un poco como tal es el hecho de que de que Niantic parece que no quiere morir. O sea, se niega a morir. <risa> Entonces, eh, sacaron el, el Pokémon GO, el tremendo éxito de juegazo que ha sido y que sigue siendo a día de hoy Pokémon GO. Eh, sacaron el de Harry Potter, que han cerrado. Porque... Es que... Es que la pandemia ayudó mucho a estas cosas Porque éramos como más solitarios salíamos a la calle solo, solo a caminar Entonces uh -huh. esa época fue bien, fue propicia para ese tipo de juegos Pero a mí me da mucha pereza ya. Tener que salir a la calle a, a, a, a, no sé, a cruzar según qué barrios de Barcelona Que tampoco apetece Y yo me he llegado a ver eh, uno con bicicleta Con no sé cuántos móviles o taxistas sí. Que tenían cuatro móviles sí, en sí, su sí, pantalla sí, sí. En su guantera y enganchados uh -huh. eh, Pero es que si no eres taxista A los tres días te acabas aburriendo O eh, lo usas relativamente el Pokémon sí que tuvo el boom Y creo que hay mucha gente que sigue jugando uh -huh. Pero el resto, creo que ese tipo de jugabilidad... No acaba de cuajar. Ya. Es un poco es un poco extraño por ese sencillo motivo. Por el hecho de que dices... Claro, eh, después de pandemia, digamos que Neanderthal se calmó un poco. En plan, no es no es viable. Porque no podemos mantenerlo. Pero ahora, entre que anunciamos ya en el programa anterior el Monster Hunter Rise. El Monster Hunter... Eh, no, no sé si era el Rise, de hecho. Bueno, el Monster Hunter, pero de, de realidad aumentada. Y ahora el Peridot. Y aún así. Estaban con que si Pikmin sale también en RA o no sé qué... O sea, están volviendo a tirarse al rollo con absolutamente todo lo que tienen. Y yo creo que van a tirar todo lo que tengan de todas las sagas que tengan y van a intentar crear lo que, lo que sea viable. Eh, ¿Has jugado todo a Pokémon Go? Espero que sí, José. Obviamente. Obviamente. ¿Y algún otro? ¿De la población? De Real. El del Minecraft. Tuvo uh, su Minecraft un Minecraft R.A. Sí, no sé si sigue teniendo servidores, pero en su momento lo hubo y era una basura, la verdad. <risa> era... Como la mayoría. Sí, sí, sí, totalmente. Era ir por ahí, eh, construir, y la gente pues, te decía, está bien o está mal, y ya está. Está no bien o está mal. Y encontrabas cofres por la calle, en plan, como las Pokémonadas? pues encontrabas sí. cofres que te daban materiales y así. Pero... que Me hace gracia porque está uh... bien o está mal en base a construcciones, <risa> <risa> me está recordando literalmente a la interactividad que hay en el Death Stranding. Literal, pero, pero, pero es que era, era una basura y ni, se, ni siquiera recuerdo muy bien cómo era, porque es que lo usé dos veces, ¿sabes? Y otra cosa que quería comentar del, del Peridot es uh -huh. que... El trailer, es que me hace mucha gracia porque yo con este tipo de juegos nunca me fío al trailer Porque todos recordamos ese tráiler de Pokémon GO en 2016 Que todo el mundo decía, ¡Buah, qué guapo, no sé qué! Y luego eras claro, tú que... en una pantalla y un mono se movía, tío, y le dabas no. clic <risas> y tirabas una Pokéball y ya está, no hacías nada más A ver, es que sí que sabes que los juegos de realidad aumentada siempre te los venden como que son la bomba Por un sencillo motivo y es que tienen que vender que es la realidad aumentada, entonces ellos te lo plantean como prácticamente realidad extendida, que sería ponerte unas gafas y verlo a tu alrededor. No es el caso. O sea, no os engañéis. El, el edificio no. no va a explotar, ¿sabes lo que te digo? No os no engañéis. Si tu fondo, mira, el, el mío ahí todo artificial y el tuyo, la, el, que es la pura realidad, el tuyo no va a cambiar, va a seguir siendo la pura realidad. Si tu casa es horrible, pues será, sigue siendo horrible. O sea, es realidad aumentada. Si tu realidad es una mierda, será, pues esa mierda aumentada todavía, ¿no? <risa> <risa> Y Entonces, lo bueno que tienes es que utiliza lo que ya tienes a tu alrededor para que el animalito se mueva y... Te eso genera. es lo bonito, eso es lo bonito. Pero también es verdad que, Pero, al final, seamos todos honestos, nadie usa la cámara de realidad aumentada en el Pokémon GO porque se traga tu móvil. Entonces, la y además es súper jodido a tirar Pokéballs. Entonces, la desactivas, haces tu bola curva y pa'lante y ya está. Nadie usa la realidad aumentada del móvil. De hecho, yo ahora lo tengo mucho más fácil porque es que ni siquiera me hace falta. Mi cámara está tapada. Mi cámara del móvil está tapada por un deslizable Entonces, eh, quiero decir, no es, está un poco, está un poco complicado Y además ahora que el Pokémon GO realmente se ha vuelto un juego bastante exigente Y además que yo era de los de, bueno, en verano aprovechando que estoy de vacaciones Salgo a cazar Pokémon una tarde así, de panísima Claro, entre el calor externo Que básicamente eh, te hacía que tu batería se fundiese Y la pantalla también Entre el calor externo, entre que te, se tragaba tu batería y tu GPS y tu todo Y por ende la batería duraba menos de lo que debería durar aún la gente que iba cazando Pokémon iba con powerbanks. O sea... Sí, sí, la, la mochila era una batería, lo que hace Básicamente, más. porque no había, no, yeah. había otra manera, no había otra manera. Un poco... <risa> un poco strange eh, Pero bueno, esa es un poco la, la anécdota que tenemos todos de Pokémon GO. Y algún día, algún día, y tú no te preocupes, saldremos todos juntos a jugar Pokémon GO a la calle una vez más. Porque hay que volver a 2018, creo que salió. El Pokémon GO. Sí. 16. 16, me siento viejo. Yeah. A, a ver, quedadas, quedadas de Pokémon. Hostia, increíble. las quedadas de, de Pokémon. Triunfo, Dios, qué, joya, ¡Qué joya! ¡Qué joya! Si. Eso está bien, lo que pasa que en cuanto a realidad aumentada creo que es una cosa que es que aplicada o como combinada a otros juegos está bien, pero un juego exclusivamente de realidad aumentada no, no, te no, acabas no cansando. sostenible Ya hubo oh, sí. el move, os acordáis de, no, el move no, ¿qué fue? La Eye Toy. Con los muñequitos en tu pantalla que les podías pegar con sí. los puños eh, Nada, no, no ha funcionado nunca Ya, es, es un poco un poco strange eh, Pero sí que es verdad que el Pokémon GO eh, está vivo y sigue más vivo que nunca Y se siguen sacando eventos y se siguen sacando misiones y se sigue sacando contenido Y se saca una cantidad de contenido bastante vasta Así que yo, yo creo que está guay Quiero decir Es un juego que no me gustaría que muriese Porque para ser uno de los pioneros en jueguitos RA de Niantic Está muy bien Así que, así que yo creo que nos quedamos con eso Con la joya que fue y es y será Pokémon GO Y a ver qué coño es Peridot Y a ver cómo salen el resto de jueguitos de rea. Pues vamos con otra noticia y vamos a hablar en este caso de Xbox que ha firmado un acuerdo de 10 años con la plataforma de nube de juego, la nube española war que es un servicio que se lanzó como hemos dicho eh, no hemos dicho nada, es una no nada, de, que, vale, ¿eh? que se lanzó hace tres años. <coughs> lo lanzó la startup tecno tecnología K Cloudware SL, que tiene sede en Madrid y que permite jugar a títulos desde cualquier dispositivo y sin necesidad de tener una consola. El servicio todavía está en beta y funciona en Windows y en. Android, en Android, uh -huh. en, eh, en móviles, en tabletas y también en televisores con eh, Android TV. Mediante este sistema Xbox pretende llevar sus juegos eh, de su plataforma a PC y también a múltiples dispositivos así como los de Activision Blizzard una vez se valide la compra de la compañía. Eh, este... Acuerdo, digamos, que no ha sido eh, el único, porque ya ha habido también con otras compañías como Ubitus, como Nintendo, como NVIDIA o como eh, Boosteroid, eh, el acuerdo, eh, bueno... Eh... También eh, Esta última frase no me queda muy claro Sony rechazó el acuerdo, ¿el acuerdo con quién? Vale, eh, como tal eh, <risa> eh, sí, es, es, A lo mejor, mejor me estoy dando cuenta ahora de que no está bien, bien explicado No, básicamente, eh, Xbox se, se alió, como hemos dicho, con Ubisoft, con Nintendo, con Emide y con Busteroid Pero eh, también le ofreció aliarse en ese sentido a Sony y a Valve Y ambos dos lo han rechazado eh, Sony porque no le, no le daba la gana, básicamente Y Valve dijo que no, pero que espera mucho de Phil Spencer Entonces, miedito la gracia está en que yo creo que Microsoft está intentando abarcar todo lo que puede y, y intentar llevarse a todo de calle, y si puede lo hace, y si no puede también Es un poco el, el miedo que nos da También es gracioso el hecho de que ellos mismos hayan dicho que, jaja, contrato de 10 años para poder llevar jueguitos de Xbox y de Activision Blizzard a plataformas cuando se valide la compra A lo mejor tardan más de 10 años en validar la compra, eh, digo, teniendo en cuenta el paso al que van Teniendo en cuenta el paso al que van, a lo mejor tardan más de 10 años en variar la compra. A lo mejor el contrato no os ha servido. Xavi, opiniones. Eh, lo hemos hablado más de una vez con Carlas Al cual también conoces que habéis coincidido, Carlas, un saludo, a, saludo. A, Carlas hay un crack y, y mi otro compañero Sandro Tecnofan es También otro crack También un saludo eh, Lo hemos comentado alguna vez allí Y e incluso a través de un, Tenemos un WhatsApp Donde estamos todo el día dándole a los videojuegos Y charlando de lo que nos gusta De lo que no, de lo sé qué Y, ostras, esto Tenemos la sensación de que es Sencillamente que el gobierno inglés O, o Inglaterra en general Ha querido darle una collejilla a Microsoft En plan, os decimos que no Para que no os fiéis de que va a ser un sí pero con todo el, el engranaje y equipo de abogados y la apelación que va a venir, va a caer Activision, no tengo claro, Activision Blizzard, que yo lo, lo veo un 70%, estamos ahí, ¿eh? el, el que menos eh, optimismo tiene es, es Sandro, que dice un 49% que sí, por tanto 51% que no, y nosotros estamos en un 70-75, ¿por qué? Porque creemos que todo esto es burocracia, es, ya. te digo que no, para que todo el mundo vea, ¿eh? que soy muy estricto, pero en realidad... Yo qué sé, Microsoft, si quiere, se puede comprar... Yo, el mundo. Eh, no sé, Microsoft el, se puede comprar el mundo el, ahora mismo. Es lo que decía Carlos también, y lo debatíamos, que si Microsoft ahora mismo no consigue la compra, mmm, por un 10% de lo que le costaba la compra, se puede quedar con varios juegos exclusivos para su plataforma, sí. en este caso de Activision Blizzard, y hasta luego Lucas. Y sí, sí. ahí ya no hay nadie que le pueda toser, ya no, no hay quien le pueda decir, oye, no... ¿Por qué haces eso, no? Yo uh -huh. hago la exclusividad de 10 años de Diablo y os coméis los mocos. Ya. Quien dice Diablo dice Call of Duty. Por ejemplo. Pero también es... También en el sentido de que a Microsoft se la suda. Entonces, es... Yo creo que esto es un poco burocracia por el hecho de que obviamente Activision Blizzard, para muchos juegos que ha sacado también, eh, pues se ha aliado con, con otras empresas. Entonces puede venir Microsoft y decir pues no no no me dejas comprar Activision. Me compro 505 Games y para adelante, ¿Sabes lo que te digo? Que si es no decir, tienen no dinero cae... para comprarse el mundo ahora mismo. Así que... Si no se lo compra, yo creo que ¿es un poco o porque no le dejan o porque no quiere? Básicamente, teniendo en cuenta la cantidad de alianzas que hemos visto ya. Tal y como estaba Activision Blizzard creo que le hace bien, es decir, en cuanto a las IPs que estaban quemadísimas, algunas perdidas, Guitar Hero que parece que está en tierra de nadie Yo creo que no le vendría mal tener un músculo económico tan grande que sea prácticamente infinito eh, Es verdad que lleva mucho tiempo que aún no están sacando verdaderos exclusivos con todos esos estudios que compraron, que fueron más, no sé si fueron seis o siete estudios de, de triple A me refiero, ¿eh? Pero, Incluyendo eh, Bethesda, por ejemplo. Y Redfall no ha ayudado nada porque ha salido una patata. Redfall ha salido muy mal, de hecho, de hecho, vamos a hablar luego de ello, pero ah, Phil vale. Spencer ha dicho, entendemos que, que está un poquito los ánimos de caída después de la salida de Redfall. Pues Uf. de esto la conclusión es Cuando por fin se consiga comprar O no Activision Eso es como un tapón Ese tapón saldrá Y todo el mundo Empezará a anunciar cosas Porque se rumorea Que PlayStation O sea Sony está eh, Aguantándose también Algunos anuncios y, y Xbox está igual No está sacando juegos uh -huh. Porque está un poco pendiente De qué pasa con Activision Si lo consiguen uh -huh. comprar Yo creo que vamos a tener Anuncios de juegos eh, Hasta el infinito Pero por parte de unos y otros Porque aquí ya empezará Un poco esa, esa guerra Que ya ha empezado no Pero un poquito así eh, detrás de bambalinas. Esto es, una, esto es un tema que trataremos eh, dentro de, de un tiempo, en, en mesa redonda o en algo para, para charlar tranquilamente del asunto, una vez más informado ya y tenga documentación. Pero creo que es la primera vez que te lo pregunto a ti, José. ¿Qué opinas tú de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft? ¿Estás de acuerdo? ¿No crees que es bueno? ¿No crees que se van a cargar la industria? ¿No? Pues mira, yo, teniendo en cuenta lo que hicieron en su tiempo, que nadie confió con Minecraft y toda esta cosa, uh -huh. yo tengo un buen feeling, la verdad. Yo espero que lo hagan bien. Y sinceramente creo que lo van a hacer bien. ¿Por parte de cuál de los dos? Por parte de Microsoft. Por parte de Microsoft. ¿Por qué? Porque al final, todo lo que compran, no sé cómo lo hacen, pero bueno, ¿no? Quizá, quizá no todo, porque no he visto todo, o sea, no estoy tan informado. Pero lo que yo he vivido, que porque consumo bastante lo que tiene Microsoft, uh -huh. lo hacen muy bien, en general. Lo, lo saben. ¿Tú crees que van a rescalar re Activision Blizzard? Tampoco rescalar re pero sí lo van a mantener. Mm. O por lo menos mejorar muy poco. Pero no creo que lo, lo pongan en su prime, ¿sabes no, yo creo Eso no que... volverá, eso no volverá, sí, yeah, sobre todo yeah. Blizzard, Blizzard perdió el, el Activision, también tiene muy quemadas algunas IPs sí. Pero Blizzard, por ejemplo, tenía una legión de seguidores so... que, que Todo lo que hacía Blizzard, lo peor que hacía Blizzard, se lo comían, vamos, al día 1 A día de hoy eso se llama Nintendo Oye, yo... oh, sí, yeah. sí, eso se ha perdido a día de hoy eso se llama Nintendo, o sea que Íñigo, las cosas como son Nintendo te saca un Animal Crossing nuevo, te cobra 70 pavos y Por también. el DLC te cobra 20 Y también te mete escaleras <ríe> Y te lo compras Oye ¿Por qué? Porque es Nintendo No, yo creo que Yo creo que más que venirle bien, fuera coñas Más que venirle bien a Microsoft la compra de Activision Blizzard Que también, porque obviamente pues son Estudios para hacer cosas que tienen sus propios sistemas Y bla, bla, bla eh, Y aparte por un motivo que vamos a hablar después también que es lo de la inteligencia artificial de Blizzard Pero eh, yo creo que viene mejor Activision Blizzard Que le compre Microsoft ¿Por qué? Porque mete sus juegos en Game Pass Y eso puede atraer a muchísimo público Porque la idea precisamente de comprar estudios como Activision Blizzard Es meter sus juegos en Game Pass entonces, yo creo que eso le puede dar bastante escalada. El hecho de, de poder decir, porque hay una cantidad de consumidores de Game Pass ya estúpida, cosa que tiene mucho sentido. Eh, y poder decir, bueno, pues a lo mejor yo no habría jugado a tal, pero ya que lo tengo, ¿sabes? Pues lo pruebo. Yo creo que eso les puede dar bastante bastante escalada. Eh, pero bueno, iremos, iremos viendo como tal, qué es lo que pasa. Iremos viendo también cómo funciona el sistema de, de Anywhere que ha comprado ahora. Sí, la, lo, lo que quería decir es que sobre todo sorprende, o quizá no que sea Call of Duty precisamente el juego con el que hay la mayor discordia, que al final es una IP que vende muchísimo, pero creo que también es un EP que la gente ya está muy cansada, es decir, que sí. mira lo que está pasando con Warzone, o sea, que ahora ya no es ese Call of Duty intocable, sí. aunque volvió otra vez a, a, a sintonizar con, lo, con, con los fans, porque volvieron a, a la guerra moderna, pero sin mm. saltitos, sin cuerditas, sin lo mínimo ¿no? Y ahora con Warzone con los cambios que han hecho que no han gustado a nadie yo creo que Call of Duty está en un punto un poco de, no sé, en tierra de nadie, no se sabe hacia dónde va Y hasta que no tengamos clara la compra o no fíjate, pues Yo no sé si Call of Duty es la piedra angular eh, de esa compra Fíjate que yo he sido fan de COD durante mucho tiempo, lo sigo siendo hasta, hasta muy alto punto Pero yo siempre he sido también del futurismo, eso sí que es verdad Mi primer Call of Duty fue el Black Ops 3 eh, Pero como tal tú lo piensas y los Call of Duty buenos, antiguos no son los de... Joder, tenemos la saga de Black Ops y tenemos la saga del Model Warfare eh, No son los de Model Warfare, son los Black Ops El Black Ops 2 es el mejor Call of Duty eh, objetivamente de la historia eh, El Black Ops 3 está muy bien, en mi opinión Y el Black Ops 4 ya fue cagada monumental eh, Y luego el Cold War han intentado remontar, pero no han conseguido tanto Y el, el Model Warfare de ahora, el Modern Warfare 2, a mí me gusta bastante como está planteado Porque sí que es verdad que están intentando irse a un punto intermedio Entonces el Cold War, que es el Black Ops... Técnicamente eh, Se aleja un poco de esos jetpacks De esos me deslizo por el suelo de armas futuristas Y de toda la hostia Pero también es verdad que el Modern Warfare no es el túmbate al suelo Con un francotirador que era antes Ahora mismo es, tiene muchísima más movilidad Y ves eh, juegos en los que real, O sea, ves, ves puntos en los que Realmente las posiciones de mapa y tal son mucho más importantes Más allá de me tumbo en el suelo con un puto francotirador eh, Pero al mismo tiempo Eso, el Black Ops ya no tiene ese jetpack Ese asunto, que realmente yo creo que era una de las cosas Que, que gustaba mucho de las Vans Warfare, de Black Ops 2 Incluso del Black Ops 3, que para mucha gente fue demasiado futurista Para mí no Pero como tal, la época dorada de, de Call of Duty es la de 2008-2012 eh, Ahora mismo sí que es verdad que está bastante en, en decadencia A pesar de que tenga juegos bastante buenos Es un poco... Es un poco duro eh, Pero lo dicho, veremos a ver qué, qué hace Xbox finalmente Con esta alianza que va a hacer con... O que ha hecho ya, al menos con el contrato con Anywhere Cómo querrán llevar los dispositivos móviles Y en qué sentido para mejorar o, o empeorar su servicio Veremos lo que, lo que tenemos Ala, se ha quedado sin música esto, epa. ¿Quién está? ¿Quién está al mando de esto, por favor? No sabría yo decirte, fíjate. A lo mejor está Chavi, estás tú en tu casa al mando de esto, creo, ¿no? Sí, está, está, tengo... tengo yo creo que no, todo. mira, me has quedado bebiendo de, del cáliz de, de God of War. Así Dí que, que así. bien, bien. Que eh, no, pues vamos a hablar del Qualcomm Snapdragon Game Super Resolution. Eh, si de las cinco palabras que he dicho ninguna tiene sentido para vosotros, quedaos aquí. Eh, Qualcomm ha anunciado GSR, el Game Super Resolution, precisamente, que es una técnica de escalado con, re con reconocimiento, perdón, espacial para optimizar el rendimiento del dispositivo móvil y ahorrar energía durante las partidas traducido que pollas es esto si sabéis de gráficas el dls es el nvidia y si no lo sabéis os lo explico ahora se trata de una técnica de mejor espacial optimizada para las GPUs de snapdragon snapdragon son procesadores de móviles gente y los procesadores de móviles llevan una gpu integrada obviamente porque aquí no entra una gráfica Sabéis lo que os digo o sea no eh, y las GPUs de snapdragon son las, son las snapdragon adreno que en este caso utiliza escalado dinámico con reconocimiento de rango personalizado Es decir, que coge vuestro jueguito tope de mono Y dice, jaja, pues en lugar de correrlo en Full HD nativo Puedo bajarle esa resolución a 720, por ejemplo Que por ende consume menos recursos Con inteligencia artificial se reescala a Full HD Pero no consumo mis recursos porque es inteligencia artificial Y los recursos que le han sobrado los puedo usar, por ejemplo, para meterle más FPS Esa es la explicación rápida Eh. Esta herramienta, además, ofrece beneficios en todos los smartphones, básicamente eh, Y está muy gracioso porque ofrece también eh, beneficios en unas en unos equipos, en unos dispositivos Que realmente a día de hoy se ven muy poco, que son los equipos de realidad extendida, la XR Por ponernos un ejemplo, las gafas de Google estas de mierda que no las compró nadie Google Glass Las Google Glasses, efectivamente, que podías ver eh, una pantalla en la vida real Eso sí. Pues para ese tipo de, de cosas aparentemente también es, es bastante útil Porque realmente son herramientas que se han quedado un poco anticuadas eh, Básicamente porque no se suelen hacer modelos nuevos Porque la gente no suele comprarlas eh, Y permite básicamente aumentar la resolución del juego Manteniendo la calidad visual Lo dicho, puedes hacer downscale y aún así Pues eso, básicamente es redistribuir tus... Tus recursos. Eh, y a lo mejor, pues eh, en este caso, los juegos de Full HD se pueden convertir a 4K, que son más nítidos. Y los juegos que están desarrollados para jugar a 30 frames, porque un móvil es un móvil, pues a lo mejor los puedes correr a 60. ¿Por qué? Porque inteligencia artificial goes brr. Eh, y cual, como ha explicado además que Snapdragon GSR, el Game Super Resolution, eso que acabamos de decir. Eh, utiliza la menor cantidad posible de registros Muestras de textura E instrucciones de unidad lógica aritmética ALU en el hardware de Adreno ¿Por qué he metido esta línea? Porque lo estoy dando en clase eh, lo, Básicamente Y en este caso lo que hace es proporcionar un mejor uso del procesador de sombreado ¿Por qué? Pues... Oh, Insisto una vez más, la CPU y GPU que entran en un móvil es bastante chiquitita, entonces los recursos que meten son limitados Y si ya de base tienes que correr un sistema operativo para encima correr un, un juego, pues te puede costar un poquito Entonces, haciendo menor uso en general de CPU, pues eh, también podemos reducir el uso de la GPU y por, por inteligencia artificial escalar cosas Y así conseguir mejor rendimiento manteniendo la calidad que, que podamos eh, ¿Qué opinas de esto, José? Sinceramente. ¿Has me... entendido lo que te digo? Sí, hizo? sí, sí. Bien. Eh, sinceramente no lo voy a usar en mí <ríe> No lo sustento. ¿Tienes un Snapdragon tú? ¿Tienes, ¿Tienes procesador de Snapdragon? No. Yo no. Yo no. Yo tengo un Mediatek. Eh. Xavi, ¿tú tienes procesador de Snapdragon o tienes un iPhone directamente? No, yo, te, yo sé que... Creo que tengo Snapdragon, que es con lo que trabajo. El, el, ¿El X4 ¿no? tienes? No, el X4, X5, ¿cuál es este? No, no sé, me lo compré un poco, este poco, un poco de poco <risa> el... Qué poco móvil Sí, creo, creo que sí que es un Snapdragon ese sí creo, que... eh, sí, creo que sí, porque es con quien trabaja Xiaomi, que al final eh, Xiaomi Por lo general, sí. son, No, pero quiero decir, el mío es el Redmi Note 11S y es un MediaTek Ah, ostras, pues curioso eh, a ver, el, el tema es que me gusta mucho esta tec tecnología Que vaya escalando, que consigamos mayores potencias uh -huh. Que se vaya equilibrando con la IA Y luego la batería te dure 25 minutos Eso está muy bien, o sea, es, es fantástico Tener que estar cargando la batería constantemente, ¿no? Es, es eh, no o sea, de móvil ya no, no, móvil no Porque lo tienes que llevar Pero tú pues imagínate este, este que ahora no dura 25 Que gracias a esta, a esta IA, dura 30 Toma, supéralo Ostra, es que yo tenía un compañero de trabajo en mi curra anterior que me dice ¡No, me he comprado este poco! que Es, pa, pa, es, es exactamente, había otro juego otro móvil que era gaming Y que la potencia era exactamente la misma y tal Pero eso sí, los dos duraban eso, una hora O sea, uh -huh. a máxima potencia eh, se fundían literalmente las baterías sí. y yo prefiero Con los portátiles pasa igual, ¿eh? Con los portátiles pasa igual, decir. Claro, prefiero un poco, que si necesito hacer fotos Me voy a Venecia, no se me, va, se me coma la batería en una hora Y quiero hacer 50 fotos o 100 fotos El móvil me aguante el día pues uh -huh. con dos narices pero es que me llevas me llevo un juego un móvil gaming que eso de gaming yo creo que es una mentira también sí. que nos han contado para colarnos sí. más por leds y, y chorradas que no sirven para nada y, y para gatillos también que tampoco al final no pero yo soy más de pensar de meterle un, un, unos mandos tipo switch sí. que meterle gatillos al propio existe, móvil que es algo horrible existe existe uno que además a mí me gusta mucho que es el de Razer, que te permite sacar el móvil y, literalmente sí. lo enchufas que se conecta por usb y te estáis aquí mando. cositas mira yo me compré lo que pasa que ya el que es el a ver cómo se llama esto, no sé si os suena esta marca, no, la verdad es, es que Black Shark, no Shark la que también es Ah, una Black marca Shark, Cap. sí, Black Shark sí es la marca gaming también, creo que es de Xiaomi O que al menos se extendió O es, está en esa satelital de, de Xiaomi Pues tiene cositas como que le, te permite Meter manditos al móvil tipo Switch Y tal, uh -huh. pero eso sí, es que siempre pasa igual Acabas teniendo que, estás obligado A tener el móvil enchufado todo el rato O sea, es que, es que Un móvil en sí, no estamos Consiguiendo que, se, que, que sea realmente Una estación de juego real Solo ya. solo acaban triunfando los juegos casuales El de la patata aquella fea que, <risa> que Puedes customizar <risa> El y, Uh, Exacto <risa> La patata <risa> Ya me entendéis Es que soy padre, yo, yo le llamo patata Todo lo que es así ovalado y feo Entonces <risa> <risa> Todos los juegos que triunfan son así O sea, realmente, ¿por qué? Porque cualquier móvil Yo tenía el Call of Duty y, y, y, y ardía, era incandescente Fuck. Se me deshacían las Y manos. además, el Call of Duty de móviles. Eh, ya que dices tú que es una patata, cualquier cosa así fea y redondeada Es una patata, el Call of Duty Mobile es una patata También <risa> Pero, oye, hicieron el intento y han intentado llevar el móvil a, al siguiente nivel Ahora están sacando la Asus Rock, la, la Ali uh -huh. Y también se ha descubierto que con todas las características que tiene, que son una maravilla No te puedes mover más allá de lo que te dé el cable de carga Porque es que... No, pero, o sea, quiero decir, es, es la gracia que estamos intentando hacer Que cualquier cosa pueda ser para jugar, pero, spoiler, que no... Que no, coño, que no O sea, que, que no es viable Además, es, es que me pasa también a mí O sea, yo al final le he hecho undervolt al procesador de mi portátil No sé qué, no sé cuántos Para que consuma menos y toda la hostia eh, Para que me dure más la batería en parte Cuando estoy en clase haciendo cosas Porque yo quiero programar, no quiero que se me funda la batería Y programar o consume batería Pero aparentemente, pues sí eh, También salió, de hecho, no sé si viste el móvil de Asus El móvil de ROG Sí, sí, sí El móvil de ROG 16 gigas de RAM, medio tera de SSD ¿Cuánto durará la batería de eso? media hora. No lo sé. Una pantalla OLED de 240 Hz. ¿Cuánto dura la hora, batería? De eso? Media hora. Te genera una, una batería nuclear con puedes meterle plutonio ahí como si fuese aquello galletas dentro del Escúchame pero... que el móvil viene con un disipador. Sí, sí. no, no, eso te Viene lo digo, con un disipador que para que cuando está muy caliente lo pongas claro, y se tiene enfríe. O sea, tiene esa turbina ahí, ¿no? Sí. <risa> una chepa, pero que, es, que no miento, es como la caja del mandito eso, sí, o sea, sí, tienes sí, que algo. llevar un cacharro así que no te cabe en las manos. Que puedes poner detrás para disipar. Porque claro, ¿para por que no se, se sobrecalienta ¿no? muchísimo. ¿Para no se te derrita, no? Literalmente se sobrecalienta <risa> muchísimo, obviamente. No, pero con los portátiles hoy en día también pasa. Tú ves a la gente, sobre todo, que se está comprando pues usa hacer nitro y cosas. O sea, portátiles que realmente son súper útiles y que tienen componentes buenos, pero que son baratos, se carga la batería, se la funde. Claro, un, un i5 de duodécima con una 30-50, se lo funde. No el caracito que emana de ahí es, es para hacer una parrillada fresca. Sí. Pero eh, es lo que os digo. O sea, al final yo creo que no sé hacia dónde va a ir el gaming mobile pero yo creo que han venido a darnos la solución Steam Deck y Asus con estas que todavía sí. no dan en el clavo con el tema batería, sí. porque es verdad que la Steam Deck como te pongas un juego también de máxima potencia... También o sea, te puedes freír un huevo, sí eh, Exacto, <risa> y además la, la batería funciona queda gusto, la batería el disipador, el, la, el ventilador pero pero bueno, ya son el primer paso es una primera generación de portátiles nuevas y esta suena que Play está pensando en sacar también alguna de estas tipo como doble pantalla de la consola o en la nube o... Uh -huh. Está bien que se abra el mercado para portátiles De nuevo, que estaba muy perdido esto verdad el hace se No, Pero, pero el móvil también es verdad que sí que es el, si, si haces un jueguito arcade y tal tranquilo O incluso no tan tranquilo, pero que aún así Que tampoco exija mucho, yo juego bastante al Brawl Stars Últimamente ahora, es un juego que realmente está bastante guay eh, Y tampoco se traga tu, tu móvil, entonces está Está gracioso, pero el Pokémon GO ahora mismo sí que se traga Tu móvil, eso, eso es una de las cosas que me molesta El Pokémon GO se traga tu móvil eh, Pero bueno, iremos, iremos viendo también qué, qué van haciendo, pero me alegra el hecho de que se estén empezando a implementar en móviles, eh, inte bueno, inteligencias artificiales, cualquier sistema, cualquier tecnología que a día de hoy tengan los ordenadores, porque sobre todo si son como esta, para ahorro de energía y o mejora de rendimiento, me vale definitivamente y no voy a exigir más. Y más para algo que es, digamos, la opción barata, como es en este caso Xiaomi y sus procesadores Snapdragon. Y bueno, como siguiente noticia tenemos que PlayStation ha sacado el India Hero Project y os preguntaréis ¿qué es el Indian Hero Project? Pues vale, básicamente PlayStation eh, ha anunciado que esto es un proyecto para incubar talento dentro de la India El proyecto básicamente es como el, el China Hero Project también o el PlayStation Talents en España que es básicamente apoyar a los nuevos desarrolladores locales, pues a, a desarrollar videojuegos nuevos <ríe> eh, por ejemplo, el, Ch el China Hero Project eh, ha apoyado diversos proyectos durante los últimos años entre los que se incluyen el F.I.S.T, eh, que es el Forged, Forged in Shadow Torch o el Ano, que... <ríe> joder Ano <risa> <ríe> <risa> Mutationem, gente, Ano Mutationem eh. eh, dios... Eh, venga, venga, joder eh. <risa> Keep it radio. Radio. En fin, que PlayStation Talents, por su parte, también apoya muchos de los proyectos cuyos desarrolladores ya hemos entrevistado por aquí, en plan, ¿sabes? Este guión lo he escrito yo. Ahem. Ahem. <risa> <risa> y nada, poco más. El nuevo proyecto, al igual que los ya mencionados, ofrecerá tutorías, entrenamiento e inversiones para los, para los desarrolladores locales de la India. Tendría que haber un proyecto de este tipo... En prácticamente ¿Cada, cada, país? cada país Sí, la verdad que Prácticamente cada uno. Algo como esto, en cada país Impulsaría <risa> la industria de los videojuegos Una Y Sobre todo los videojuegos independientes Que es lo que una me importa barbaridad. Porque Ubisoft puede crear lo que le salga de los huevos Desde donde le salga de los huevos ya. Pero a lo mejor Chibig no Ya. Sabes lo que te digo, entonces yo creo que esto al final ayuda a impulsar la creatividad de ciertos países que igual no están tan metidos en los videojuegos, ¿sabes? Como, como por ejemplo es la India, que no no, no hay mucho que tú digas que salga a la India, ¿sabes? Por lo que sea. Por, por lo que sea, dice por lo que, Ine, sea. por lo que sea. A ver, ahí se dedican a hacer videotutoriales de... De cómo construir casas. ¿sabes? Y de, de cómo manera. codear. También es verdad. Y de cómo codear. Sí, la verdad que sí. Que por <risa> cierto, ya que, ya que mencionábamos lo del asunto de los indies, no sé si os acordáis de que Chibis con su... Con su Mick and the Witch's Mountain sacó Literalmente millón y pico De pavazos en Kickstarter eh, y de hecho ahora están con el de Con el de de Five Pirates of Mara, Que ya lo han sacado hace relativamente poquito Y estoy intentando mirar a ver cuánto coño llevan recaudado Pero este portátil no quiere decírmelo Entonces cuando lo tengan no os rayéis Que os lo voy a decir, pero si la gracia está en que Puede que, mira, 193 mil pavos, uh. Llevan 193K. Y quedan 23 días. A ver cuánto sacan. Eh, pero aún así, literalmente, un saludo desde aquí. Todo nuestro apoyo a, a nuestros amigos de Chivis, porque son adorables. Y, y. y están sacando cosas muy guapas realmente. Se los están currando un huevo. Eh, dice Salva en el chat: Vamos, a Cadilo, Indies superior a AAA. En esta generación, sí. Esta es la generación de los indies. Eh, en cualquier caso, porque los triples lo están escuchando a su fan. Duerman Gaiska, por favor ¿Qué? Tu hermana Gaisca. Eso no lo ha puesto el chat, te jode, señor de eh, En cualquier caso, sí, yo creo que una iniciativa como esta tendría que haber en, en prácticamente cada país que, que esté sacando videojuegos de manera independiente bastante bastante vasta, Porque los independientes necesitan apoyo spoiler Ya yeah. Porque son independientes por algo Y es lo que siempre se dice, ¿no? Al final, yo creo que los indies son la base de la industria porque al final, de ahí es donde sacas los cambios Son los que, que se la juegan, efectivamente Eso es, en plan, son, son los que Se juegan porque no tienen nada que perder ¿sabes? No solo que no tengan nada que perder Bueno, mucho, muchas veces, más que, más que No tengan nada que perder, es que se la suba a ganar o no yeah. O sea, quiero decir, basta suelen palmar Y horas de trabajo también Pero sí que es verdad que claro, si Ubisoft Dice, jaja, eh, voy a Sacar este juego y tengo que Replicarlo el anterior, porque que si no, me, no No me lo compra nadie Pues están un poco jodidos pero, claro, si viene un random en su casa y dice, quiero sacar un juego de esto yeah. ¿Con cuántas descargas o con cuántas compras cuentan? Con ninguna, entonces cada una de ellas es una victoria Tú, tú mira, por ejemplo, a Toby Fox, el creador de Undertale ¿Sabes? ¿Cuántas descargas esperaba? Ninguna, ¿cuántas tienes? Demasiadas Literal, sí. demasiadas eh, Voy a mandarle un saludo desde aquí, porque me lo han pedido desde línea interna a mi tío Julián, saludo Que nos está viendo por aquí Y DJ Patux quiere que... Y DJ Patux también quiere que quiere, le quiere saludes José, por favor, espera, toma, espera, dale, dale que, su, cámara, dale te, su no, cámara No, no, espera que... ¡Toma! Ahí tienes tu reloj reba... ¡Dios! Seduce a la cámara ¡Adiós! <risa> es que ni entra un Evil <risa> José, literalmente Evil José, en fin eh, me encanta como... Hostia, esto es muy... Íñigo, esto es muy vasto, vas a marear a nuestros oyentes, coño DJ Patu Es que dices tú quién eres, Adiós. además Y que creo, creo que en el también, Es Karda. que cállate ¿Qué? DJ Patu Adiós Ahora es cuando me clipeas esto ¿Qué, qué, qué, qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? El River, no, no, no. tío Claro, ahora Ñigo tiene que hacer 4.000 configuraciones en fin, eh, Carlos, creo que también, ya que estamos de saludos, vamos a hacer ronda de saludos Creo que también está Carlas en el chat, Xavi, confírmame. Cine No, soy, soy yo, soy eres yo Eres tú, eres tú saludándome <risa> a mí mismo, hombre, <risa> Efectivamente, esto es cine En fin, eh, nos encanta hacer el gilipollas, es nuestra especialidad En cualquier caso, eh, Xavi, ¿tú qué opinas de los índices y de que se crea un proyecto como estos en cada país? Eh, bueno, primero decir que el tema de adiós me gusta mucho porque tengo vecinas que me saludan con adiós, que me parece muy antiguo. O sea, ¡hola! Y la, aparece la abuela, ¡adiós! <risa> adiós. ¿Vale? Porque adiós. puede ser su despedida, a lo mejor no la <risa> y, <¡Hala>, tú! <risa> bueno, poquito así de tarde. Y luego sobre Menos el tema de los mal que salimos fuera de horario infantil. Tremendamente menos faltoso! Está un poco solo sí, chisposo. Eh, El tema de los indies siempre digo que son los que rompen el hielo Y que a veces se pegan Tortazos impresionantes Pero todo es experiencia y de ahí salen El verdadero talento ¿no? de, de nuestro país Nuestro país está considerado por muchos Un país del de, de que sale gente realmente creativa Realmente crack Y, y la prueba la tenemos por, hace poco Lo comentábamos de hecho cuando estuve la última vez Que habían inaugurado, habían creado un estudio El de Anchor Point Que lo han creado para Barcelona Y pretende, tiene la intención de, de alimentarse o de, o de fichar a talento local, ya no, que sean españoles, uh -huh. o donde sea, que sean de Barcelona o cercanos y que los puedan incluir en su oficina. Y es una empresa que está eh, bajo la el paraguas un poco de NITIS, que es una empresa de china gigantesca, o sea, que es un leviatán brutal. Con esto quiero decir que decir decís ahora mismo está potentillo, ¿eh? Está comprando estudios por todo el mundo, creando proyectos AAA, pero se está alimentando también de mucho talento indie, de gente que está petándolo con sus sí. proyectos más pequeñitos, que al final es donde aprendes, donde te atreves, donde tal. Y, y con todo esto, quiero decir que, que mira el Indie Dev Day, por ejemplo, que ha crecido una locura. Pues en lo cosa de tres años. Exacto, no cabía la gente en el último Indie Day, el, el que fuimos el año pasado Y este año lo hacen en un sitio que es un enorme y que hay un Yo creo que ya tienen, si no lo tienen completo, cerquita están de tener ya completo todos los stands Que va a ser en Hospitalet y, y os invitamos a que vengáis también a, a disfrutar Pues todo eso son estudios pequeños, que no quiere decir que no tengan experiencia Yo yo hablé con mucha gente Gente, y suscríbanse para que podamos ir a Hospitalet al Indie Dev Day Suscríbanse <risa> Es que es maravilloso, y, y había gente que me explicaba, llevamos más de 10 años o 15 años y nos hemos fusionado con esta gente, o hemos montado otra cosa, hemos cerrado por aquí, pero hemos vuelto por allá, gente hipotecándose la casa, es decir, es una locura, pero es una locura maravillosa, y de ahí salen muchas ideas que luego pues eh, lo petan, ¿no? Jugabilidades nuevas que se incorporan mm. incluso, incluso en juegos triple S que beben de ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, o sea, es, es que completamente de acuerdo es eso. Los indies son. Cuando tú ves una una mecánica nueva, un, un formato nuevo, un género nuevo en juegos AAA. No te preocupes, los indies lo hicieron primero. Eso se cumple, es que se cumple siempre. Se cumple en sí. el 99% de los casos. Es, es muy absurdo. Y yo juego ahora mismo, mira, de, de cada cinco juegos, tres mínimos son indies. O sea, el tal Dead, cual. Este, este de pesca con terror y tal. He estado jugando al Darkest Dungeon. Y uh -huh. luego, para equilibrar un poquito, estos días he estado con el Jedi Survivor. Pero, uh -huh. pero siempre hay, eh, o sea, por cada AAA hay tres o cuatro satélites indies y a los que vuelvo. Porque sí, sí. el Dead Cells, de vez en cuando, cuando wow, me apetece, me he hecho una partida extra. Y era que metieron el DLC este de, de Castlevania y es una maravilla es una locura Definitivamente, sí, sí, sí, o sea, eh, tú cuando la gente dice, no sé qué tal, es que algo es un mal necesario, los indies son un bien necesario, ya está, decidido eh, Así que esperemos que, que se hagan más proyectos como este, no solo en India, sino en, en propia en otros países en los que haya también mucho desarrollo de videojuegos En los que haga falta apoyo, porque está el talento, solo falta el apoyo, eh, y en los que y en los que se pueda poder pues, invertir recursos para, para poder crear cosas más guapas Y vamos con más cuestiones, vamos a hablar de Nintendo porque nadie esperaba que yo hablase de Nintendo en este programa, ¿verdad, José? No, la verdad es que no, para, que para no? nada, pero no. no espera, no, no es como si cada dos semanas hablásemos de Nintendo no, y seas tú el que nada, habla, ¿no? no, ¿Qué, no, va? no, ¿Qué? no, no. Qué va, por favor. Nada, nada. Nada, nada, nada, nada. No. nada, pues vamos a hablar de Nintendo y vamos a contar que va a haber eventito especial de Nintendo en eh, septiembre, el Nintendo Live 2023, que va a ser el primer gran evento de la compañía fuera de Japón. Se va a celebrar entre el 1 y 4 de septiembre en Seattle, en Washington y se va a realizar en paralelo a la PAX West que es una serie de festivales de juegos que se realizan en Seattle, en Boston y en Melbourne desde 2004 eh, Esto va sobre... bueno, bajo eh, inscripción eh, desde el 31 de mayo hasta el 23 de junio y hay que tener en cuenta Nintendo porque Nintendo... o sea, quiero decir, si tú quieres ir a un evento de Nintendo Tienes que venderle el alma a Nintendo, José. O sea, es Totalmente. No, hay o sea, más literalmente. Opciones. La única forma de ir al alma a Nintendo es que o sea, cual, cualquier cosa que esté relacionada con Nintendo y no le hayas vendido tu alma a Nintendo es como... No, no, no, es no, imposible, no, no puede pasar. Imposible. Y eh, <risa> además en el evento se van a realizar dos torneos que van a ser los Championships 2023 de Mario Kart 8 Deluxe y de Splatoon 3. Eh, y las clasificatorias online para ambos, eh, ambos juegos van a comenzar el 27 de mayo. Los mejores clasificados van a... A recibir entradas gratis como suele ser habitual para este evento y además va a haber eh, gameplays de diferentes juegos de Nintendo Switch, sesiones fotográficas con personajes de Nintendo, tiendas de merchandising actividades para toda la familia todo lo que nuestra querida compañía o amos de nuestra eh, de nuestros corazones organizan para un público eh, familiar, para todos los públicos el no, ha dicho amos de nuestros corazones, pero yo diría más bien amos de nuestra cartera también. Xavi, tú que eres padre de familia, dime qué opinas de que se haga un evento familiar en Seattle, de Nintendo. Bien, bueno, no sé si es el lugar así donde podamos ir los europeos o... Bueno, tendrán ya hecho su... Su estudio de mercado, para saber si allí realmente merece la pena eh, De Nintendo lo que más me preocupa es todo lo que está moviendo después del pirateo de, de este Zelda Tears of the Kingdom Porque se ve que ya ha movido ya ha movido para poder eh, pues, ilegalizar un, un emulador o unos archivos En fin, que todo lo que tiene detrás de Nintendo, eso es lo que más me preocupa Que hagan un evento allí, que puedas ir a merendar, pues estupendo A ver, Nintendo a ver, es esa compañía no, voy a que a nos impidió voy a, voy a eh, emitir su presentación ¿Qué ha pasado? Yo estoy muy desinformado, entonces vengo aquí al lado de Xavi Íñigo, el chico que, Nintendo está desinformado sobre Nintendo que, Jaja, no, ¿qué ha pasado? Sí, sí Jaja, <risa> pues, <risa> no, ¿qué ha pasado? Pues se filtró hace unos días que el juego... Este, que, ¿cuándo sale? Eh... El tío ¿cuándo está está mañana? mañana, el viernes el Mañana estar, mismo Mañana, sí, el Para nosotros sale mañana día 12 Toda la gente en Twitter que, que sigo están poniendo los mensajitos del, de que el, el, el paquetes está llegando a casa o les llega mañana a tal hora El sí. tema es que se filtró hace una semana que eh, el juego ya estaba en internet y lo podías emular y jugar en PC o en Steam Deck o donde tú pudieras mover un emulador, y esto ya se filtró y, y incluso mucha gente no esto no es lo peor, que ya de por sí es malo, uh -huh. y obviamente nosotros comentábamos que va a haber todo un engranaje ahí eh, de, de, de, de, bueno, de, de movimientos legales de Nintendo para para, para bueno, a, a alguien le va a arreglar la vida, eso seguro, porque uh -huh. hay más de uno que aún está en la cárcel o aún está pagando el haber pirateado o haber modificado ciertas cosas o usado ciertos material sin pagar copyright ni nada. Entonces, ¿qué ha pasado? Que, que se filtró este juego, todo el mundo se lo estaba bajando, menos yo, y el. confiesa confiésalo. No, no, no, no lo no he, he bajado. Es. O sea, tengo el Steam Deck y no no he querido, es, me, me daba mucha pena que ocurriera algo así una semana antes de un lanzamiento porque eso es un golpe sí. bastante bajo a Nintendo uh -huh. no es que sean mis amigos, es decir que ni me caen mejor ni peor pero creo que es feo una semana antes si ya ha salido y lo quieres probar pues venga, pero lo peor de todo es que la gente estaba publicando gameplays gameplays, capturas spoilers de la historia, es decir a saco, sí, sin sí, sí, filtro, sí, sí. sin mesura y sin, sin ninguna educación sé que queda muy padre lo de sin ninguna educación pero es que ha sido terrible, no recuerdo un, un pirateo tan Publicado Sí, que al final no solo vas a, En contra de los intereses Comerciales de la compañía, sino que también eh, Estás perjudicando Al jugador que está esperando El juego con ansia y tal A mi compa de clase, él, la, Pablo, que, que literalmente Se ha desinstalado spoiler. Twitter <risa> Se ha desinstalado <risa> Twitter, se lo va a instalar pasado mañana Es que es, que es eso o sea, es tremendo Creo, creo que es un, un gesto horrible Si tú eres jugador eh, Hay una cosa muy buena Que ha pasado Estos últimos años Y es que eh, La gente comparte Sus juegos Sus inquietudes Consulta al proyecto. no me estoy pasando Esta fase Y tú en las redes Lo puedes publicar Alguien te ayuda Lo que haga falta Y hay una vertiente Muy positiva Pero luego hay un reverso Tenebroso De los tontacos De toda la vida Los trolls Que, que se ponen a compartir Yo a veces me he equivocado Y he compartido Un logro De algún juego importante Y o el God of War Me parece una vez Hice una ...compartí un logro, ¿no? Y si sí queda un, un spoiler de algo... ...y, y pedí disculpas, oye, perdonar porque es una cosa automática de la Play... ...que cuando lo compartes te lo, te lo envía a Twitter y te, se queda ahí. Sí. Pero bueno, eso es un segundo, no llega ni a, ni a un minuto de, de vídeo. Creo que son 30 segundos cada logro que tú envías. Vale, pero es que gente está, estaba en, en Twitch horas jugando. O sea, el juego completo. Y se me parece tremendo. Y nadie baneando, nadie haciendo nada. Es decir... Yo no estoy en contra de que la gente o sea, A haga Twitch, a la Twitch se la suda su plataforma, a Twitch se la suda su plataforma, pero... es gracioso que estemos diciendo esto en Twitch, pero a Twitch <risa> se la suda su plataforma, <risa> las cosas como son O sea, YouTube al menos, pues yo que sé, tío tienes 100.000 subs, te da una plaquita, tienes un millón, te da otra plaquita, tienes 20, te da otra plaquita, no, 20 no te da eh, a, a los 10 te da otra plaquita, a los 50 te da otra plaquita, te va dando cosas, ¿sabes? A Twitch se la a su plataforma, literalmente, el, la persona que más eh, horas de visualización, o que más subs, o que más followers, o que más lo que sea, que consiguió en su momento, le mandaron un correo de mierda. De eh, ey. De ey. Enhorabuena, GG. Vale, chao. Un saludo. ¿Qué me estás contando, tío? Pero es que incluso con todo eso, el, el hecho de que… de que Yo me acuerdo que se, se ha pirateado siempre, ¿vale? Es decir, siempre hemos tenido nuestros verbatim ahí… Todos el, el, hemos pirateado. El, el, el, el... Y tú, sí. que estás viendo este vídeo o que estás escuchando este audio, también. No, también. Yo, yo no, yo no. Pero, pero yo se no. era discreto. Tú también. No, no. Se era no. discreto. O sea, yo tenía un… Yo tengo la Engage pirateada, que estoy muy muy orgulloso Porque me compré, creo, un juego que venía cuando la compré Pero, pero luego no salió nada más eh, de, Creo que fue el Pathway to Glory Que es para mí el mejor juego de esa consola Pero es que tampoco hubo muchos más Y, y no, no era muy de piratear La gente pirateaba la Play 2, pirateaba la 360 que Se o sea, chipean a día de hoy Muchísimas se, Sí, y, y bueno, pero la gente era bastante discreta O sea, lo decían con la boca pequeña ¿no? ¿Tienes pirateada? Sí, sí, pero tú no lo ibas publicando por ahí Y ya existían las redes sociales, ¿vale? ahora es, es como ser orgulloso de ser imbécil, o sea, es, sí. soy imbécil, ¡Ey! y ya está, y, y, y creo que es una cultura bastante absurda sí. por sí. suerte hay muchos que pensamos lo contrario, decir que vale, ok, si yo pirateo en mi casa y tal, pues ok pero, pero no hagas esto de, de soltarle un spoiler a la gente o de hacer daño, no es necesario hacerlo. vamos a ser realistas, somos muchos, y, y me incluyo en el saco, los que dices, bueno, quiero este juego pero es que no sé en verdad si lo quiero, pirateas, pruebas y decides Oye, y eso sí que lo veo hasta y ya correcto está. ¿sí? ¿Por Porque a veces es como cuando vas al cine y te comes un mojón de peli correcto. Y dices, no me voy porque ya estoy aquí con las palomitas Pero vaya, vaya truño, me acabo de... O sea, cómo me han engañado con el tráiler Y no sería la primera ni la última vez Pero el videojuego es igual, yo creo que de... por eso hay las demos Por eso hay las, eh, los early access, por eso, eso me encanta Yo la, la gran mayoría de, de juegos que dices tú, haces lo del pirateo, pruebo y decido Es porque no tiene demo, porque si tiene demo, ¿para aquí en Steam, ¿qué hago yo muchas veces? Me compro el juego, lo juego y antes de las dos horas decido si quiero seguir jugando. Y te digo que hay muchos, o sea, si de los últimos cinco o seis juegos, igual dos los he tirado para atrás porque no estaban en una fase que me gustara. Y digo, ya lo arreglarán, pero esos 25 o 30 euros me los puedo gastar en otra cosa. Sí. Y Steam te lo devuelve al momento. O sea, esa misma tarde o por la mañana ya tienes el dinero en tu cuenta de nuevo. Eso es maravilloso. Sí. O sea, poder... No estás pirateando ni engañando a nadie. Sí, también está también es también es muy cierto eh, ¿Estás de acuerdo con esto? Caballero que dice que no piratea y que todos sabemos que sí Eh, no sé qué me hablas Pero yo, con eso de piratear Y luego comprártelos y eso Yo me imagino a los que lo hicieron con Cyberpunk Y menos mal O sea, imagínate la gozada que tuvo que ver siempre que Cuando salió el Cyberpunk y todo el mundo estaba ¡Wow, qué guapo! Así que, a ver qué tal ¡Rotísimo es. el verdad, juego! ¡Qué bonito habrá sí, sido saber que no gastaste ni un duro En esa masofía de juego cuando salió eh, Fuera coñas, o sea, yo ahora mismo Quiero el cyberpunk, ahora, ahora mismo yo babido. lo quiero. Sí. Ahora, ahora, ahora está, está bien, sí, sí. Claro, está pero bien. ¿Qué es lo que pasa? Que la, le ha pasado lo mismo que al No Más Sky. Para cuando está ya. bien, la gente se ha olvidado <ríe> de él. Exacto, No Más Sky es brutal. Es que no puedes o sea, hacer así. eso, es que no puedes hacer eso. No Más Sky, ya te hoy es una joya de juego. Y todavía lo tengo pendiente, pero es una joya de juego porque he visto gameplay y he visto muchas cosas. Y el Cyberpunk le pasa lo mismo, pero ¿qué pasa? Que es lo que, es lo que decías tú antes, Xavi eh, literalmente, ha pasado un mes, la gente se ha olvidado de él Puedes sí, tener da, hype me da, me da. Puedes tener hype durante un año, que es lo que hace Es la putada, o sea, y te, lo, te vas a dar cuenta Porque ¿cuánto lleva, cuánto tiempo lleva la gente pidiendo El, el Tears of the Kingdom? ¿Dos años? ¿Tres? Uf, sí, sí, sí, sí ¿Fácil? ¿Qué va a pasar? Va a salir el juego Al de dos meses, no se acuerda nadie de él Sí, en 3-4 ya está, y el, el, si, si se acuerda la gente será por cosas malas Grinch, Esa es, porque esa los, es los frames eran bajos, dicen que esa se es. a 25 Entonces, frames o a es, menos Es muy gracioso en este es ese sentido por eso Es, sí, es muy sí. gracioso porque, claro, eh, yo sé que la gente dice ¿Para qué coño tanto hype? Yo quiero que me digas Tenemos este juego y que salga dentro de tres meses Y es verdad es verdad, porque es, es lo, lo, lo idóneo sería eso. Lo ideal para todo el mundo sería, viene Xbox ahora, en junio, que tiene una presentación, que vamos a hablar luego de ello, y te sí. dice, saco Starfield en tres meses. Y es Uf. la primera vez que escuchas hablar de Starfield. Saco Starfield en tres meses. Pero todos sabemos que el tiempo entre anuncio y lanzamiento, y lanzamiento y olvidarte, va a ser el mismo. O menos. O menos. Eh, eh, eh, espero que con Starfield sea más tiempo porque es un juego que espero con muchas ganas. Sobre No Man's Sky yo me lo compré de salida sí. y aún de salida me gustó, o sea, porque lo, el, esa terraformación, ese poder ir de planeta en planeta, y me gustó mucho el concepto que luego se desarrolló del todo y ya fue increíble. Pero es que se me corrompió una partida como de 75 horas que dije se acabó, se acabó, o sea, eh, he perdido vida. Y salud, aquí, jugando, porque además es difícil salir de ciertos planetas que además te van rompiendo el traje, te van destrozando todo eh, ostras Luego sí que es verdad que volví a hacer una partida con las nuevas características por probarlo Y las bases, jugar en cooperativo, esas, ese, ese viajar por el por el por por la galaxia infinita, modificando tu nave o, o adquiriendo una mejor Eso está genial, pero ya conmigo me perdieron O sea, las 75 horas que yo dejé ahí, dije, se ha acabado. Que por cierto, Nomás Sky no sé si está en Game Pass, me suena que sí, puede ser Sí, creo que sí. Creo que sí. Eh, que por si a alguien le interesa el No Man's Sky sus requisitos es que son una patada. O sea, no tiene requisitos recomendados. Y sus requisitos mínimos son un y 3, 8 de RAM y una GTX 480. O sea, si no lo jugáis es porque no queréis. ¿Me estás diciendo que para jugar el No Man's Sky tengo que tener un peor ordenador que para jugar al Minecraft con tres mods? Sí. No sabía eso. <risa> ¿Tú sabes lo que.? Es que claro, tú piénsalo, el Minecraft. Se supone que está bien optimizado. métale muchas supone, comillas a eso. Métanle supone. muchas comillas a eso, porque cuando yo estuve jugando al Minecraft fue justo cuando el porta Windows 11 y la hostia lo mal que estaba esa mierda. Por cierto, claro. Borja se acaba de suscribir. Besitos desde aquí. Quedan, un quedan dos, ¿eh? Quedan dos. Queda, quedan dos. Quedan bueno, tres. no, claro, Borja, Borja renovado, se sigue manteniendo. No, no quedan dos, quedan tres. Eh, pero bueno, cualquier caso. En realidad eh, quedan dos. ¿En realidad quedan dos? quedan dos? Cuenta como... Claro, pero tú... Claro, esa es la gracia, quedan dos en el sentido de. Si, si tenemos nueve subs, yo regalo la décima. Eh, entonces, la, la cuestión de esto. Claro, tú piensas de la siguiente manera. Yo cuando lo estuve jugando fue cuando lo del porta Windows 11, entonces rompieron Minecraft, pero como tal el Minecraft está súper bien optimizado, pero claro, los mods no. Ya. Porque la gente que crea mods se dedica a crear mods, no a optimizarlo. <risa> Entonces, como pues, comprenderás. Os confirmo, ¿eh? Game Pass está, eh. En Game Pass está nomás Sky. Está más Sky. Sí, sí, lo estaba mirando ahora. Y lo tengo también para Game Pass PC. O sea que, Ahí sí, está, sí, sí. Mirando, yo yo ver, tengo pendiente tengo probarlo. Lo he hecho posiblemente este verano. será sea, cuando, cuando lo está jugando. Y con amigos, eso tal es una cual, maravilla. Tal cual, yo ahora quiero el Cyberpunk. Yo insisto, yo quiero el Cyberpunk. Yo tengo que probar el Cyberpunk. Después de haber visto Echranos, de, de además. Echranos es tremenda joya de anime. O sea, si no os lo veis, es porque no queréis? Son 10 episodios de 20 minutos. Venga. Eh, pero bueno eso Que el Nintendo Life está muy guay además por un sencillo motivo Volviendo un poco al tema ya que nos habíamos ido un huevazo El Nintendo Life está muy guay por el sentido de que es el primer evento que hacen suyo de este tipo Fuera de Japón Han elegido a Estados Unidos por básicamente eh, Meter gente en plan a lo vasto En un sitio efectivamente dinero, dinero, Por dinero, puta dinero. pasta Pero oye quién sabe a lo mejor se van extendiendo A Oceanía, Europa Yo qué sé A lo mejor podemos ir a un evento de Nintendo Madrid algún día Esperemos que sí. Eh, está, eh, estaría muy guapo. Estaría a ver, guapo. yo. Íñigo me está diciendo que me acaba de fumar cuatro porros. Perdonadme, perdonadme. No, yo no es por bajaros el suflé pero 2005 ya no existe. ¿Vale? 2005 era 2005. Eh, los momentos en los que Nintendo y el resto de empresas hacían presentaciones en Madrid y tal, con la prensa de videojuegos. Eso era cuando Portal Game Over eh, se llamaba Portal Game Over, era un podcast y eso, y eran graciosos. ¿Vale? Eso ya no existe. <risa> Escúchame, No, la puñita a, la, la a Game Over es con todo el amor, porque además seguimos emitiéndonos, pero sí. no, pero, pero de verdad, o sea, quiero decir, eh, si os planteáis que esto va, va a llegar a, a Europa, a Europa igual sí, a España... Date, date con un canto en los dientes Tú si, hacen, si hacen presentaciones presenciales de algún juego aquí Tú cúsame que Nintendo, a pesar de que en principio que yo sepa no participa en el Summer Game Fest Ha confirmado una, un direct para, para junio, junio-julio creo uh -huh. eh, Va a ir a la Gamescom por primera vez en cuatro años en agosto Uh -huh. Y acaba de sacar el Nintendo Live en Estados Unidos Sí, pero... Todo en el mismo pero, año Pero espérate, pero espérate No sé por qué cambio de, de escena de, por, Pero la cuestión es ¿Por qué eh, se está montando en Nintendo un evento en Estados Unidos? Eh, porque están viendo que están huérfanos de un evento Que les... Eh, que les cubra, pero que a la vez les dé la, re la relevancia suficiente, porque el Summer Game Fest aquello es un cipostio en el que probablemente se sumarán al carro Summer Game Fest es un bosque, es un bosque Por, muy, porque, muy amplio Claro, entonces eh, en esas fechas sí hay muchas cosas, mucha gente y tal pero están viendo que tienen que buscarse su hueco para tener mayor relevancia en el mercado estadounidense, o eso es lo que yo estoy teorizando, porque eh, en la Gamescom Probablemente tengan más relevancia Más, más interés más, más foco mediático eh, Y hasta y, y, al, y al final es, es, es eso Es que mm, están buscando pues eh, Salir en los medios Por tanto, lo así. que tiene que hacer Es sacar una nueva consola Ya <ríe> Eh, pues te voy a dar una noticia, no la he, no he metido en el guión, pero Nintendo ha confirmado, no es un insider de no sé qué que supone, no, no, no, no, Nintendo ha confirmado que no sale mínimo hasta abril del año que viene Lo algo. han confirmado ellos Sale algo, porque no sabemos tampoco de qué estamos hablando, porque no sabemos si va a ser una Switch 2 Han dicho, han dicho que no sale su consola de siguiente gen hasta por lo menos abril del año que viene pero es ya amistad. es abril del año que viene, está muy cerca, porque en, en, en términos de Nintendo, hace menos de un año estaban diciendo que Switch tenía 7 años más de vida, que de ahí se pegaron, se pegaron una fumada, o se pegaron ahí un saque, pero bien bueno. No, pero es y... que a lo mejor con esos 7 años más de vida se refieren a que a pesar de que saquen una nueva consola, que van a seguir sacando los juegos para viviente. consola anterior, que es algo que Sony no está aplicando con juegos muy tochos y que me está dando mucha pena, porque Play 4 ya sé que no tiene los mejores requisitos del mundo, pero no es mala consola. En fin, os, os tengo que hacer Ahora mismo la, la, la, os tengo que sacar La tarjeta amarilla porque estáis a punto de entrar en bucle. <risa> Porque esto es lo mismo. Porque además siempre ¿sabes? hablamos de que ¿sabes? no Chévere sale que una Switch nueva. Es que eh, además Chévez estuvo el otro día sí, eh, sí, en sí. el programa anterior y sacamos al final lo mismo. El Blizzard, de Nintendo. Xbox, o sea, Nintendo. Eh, Estamos en desierto es de es noticias, top. gente. Es no, lo no, que no, hay. No, no, de eh, verdad. O sea, dadme stop. dos programas para llegar a junio y ya está. No, no, y tenéis no, noticias. Dadme no, no. dos. Gaiska, stop, siguiente noticia. En fin, no puede ser. Sálvame de la comeral de la prensa. No, que el sálvame ha muerto. La Prensa especializada en videojuegos. No voy a empezar. Cogemos a, el relevo. No voy a empezar a reivindicar, reivindicar salvadores porque va a quedar muy raro. Prensa pero... especializada en videojuegos. En fin. Así nos llaman, luego te contamos. Sí, bueno. Eh, me he quedado sin palabras. Y tras este ligero derrame cerebral por parte de Íñigo, eh, vamos a sí, hablar esto, de... No, no, es que voy a hacer tres segundos de inseguridad. Por alegaciones. Esto está siendo sistemáticamente el... Llego a una noticia con mi cerebro fundido, terminamos y es la de... Ah, vale, ahora va la siguiente y vuelvo a y... Iñodo se está quedando o sea, sin soy, registros soy, en su unidad alimétrica bueno, lógica Realmente soy como una máquina de escribir antigua Taca, taca, taca, taca, taca, taca, pim <risa> Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, pim, pum o sea, Mira, así. vamos a aprovechar a mencionar eh, que dice Borja que para qué quieres una nueva consola Pero que no, si no, no, no, si sabes antemano Gaizca, que por estadística Gaizca, va a ser una patata Gaiska te estoy te estoy sacando la segunda tarjeta amarilla No puedes sacarme tarjetas te amarillas estoy... Roja, fuera, fuera, No puedes sacarme tarjetas amarillas Roja, fuera Ah, el, el programa hoy también tiene una palabra que es, es recurrente la patata patata se ha dicho ya eh, como eh, veces eh. hoy me gusta me gusta que se diga más patata que Nintendo en este programa muy bien hecho en cualquier caso vamos a hablar de Blizzard eh, y no vamos a hablar de la compra de Activision Blizzard no vamos a hablar de Blizzard como tal por qué porque a pesar de que saque juegos muy patata en muchos casos otra vez eh, ha patentado una IA para ayudar a crear modelos 3D para sus juegos. La función en cuestión de esta inteligencia artificial es recoger modelos creados por artistas humanos Bocetos de toda la puta vida Y convertirlos a 3D basándose en la ilustración en cuestión que lleve el, el dibujo como tal eh, La I además podría ser interesante Lógicamente para agilizar el trabajo de llevar bocetos a un diseño real Pero también reabre como siempre El debate de cómo afectaría al trabajo de programadores y diseñadores 3D Porque no sé si esto te crea el código Si te da el modelo en 3D y luego el programador lo tiene que implementar No tengo ni idea eh, a día de hoy, por, por poneros en, en casuísticas, eh, ya se usa la inteligencia artificial en muchos apartados del, del mundo de los videojuegos Desde NVIDIA con su DLSS que hemos mencionado antes, que es como el GSR de, de Snapdragon, lo mismo pero para ordenadores Es decir, eh, más FPS a costa de correr el juego en menos resolución y hacerle sobreescalado con IA porque eso ahorra recursos Y esos recursos los puede usar para otros apartados para rescalado y suavizado de texturas, como hemos dicho Hasta ideas diseñadas para enriquecer Esto no es coña, conversaciones en Skyrim Va mezclando las líneas de texto que ya se han creado Con otras que se generan en tiempo real Y eso les da profundidad al lore de los personajes Esto me ha dejado loquísimo, y esto no lo sabía eh, Pero bueno, en, en cualquier caso Yo creo que a pesar de que todo el mundo le tenga miedo a las inteligencias artificiales en verdad están bien, por un sencillo motivo Porque yo uso ChatGPT habitualmente En mi vida diaria para programar y cosas Y ChatGPT está mucho más roto De lo que la gente cree, roto para mal Roto para mal, o sea, yo le pido cosas a ChatGPT Y tengo que pedirselas 7 veces antes de que me dé lo que quiero Quiero decir, como programador eh puede, puede que a lo mejor si tú te dedicas A corregir textos literarios eh, Te la sube completamente Porque se lo vas a la primera y te lo corrige Y queda bastante mono eh, En mi caso no, no me vale porque si el código no funciona El código no funciona José, opiniones Primero, ChatGPT está chetado de cojones ChatGPT es, es, es mucho una, más débil de lo que, que crees creo, no. Será débil Pero es ahora muchísimo sí muchísimo más débil Tú sabes yo. El sueño de todo chaval De seis años de Ojalá existiese algo Que me hiciese los deberes Sin yo tener que hacer nada Pues aquí está chavales Aquí lo tenéis Es que eso es a lo que, que te sea. voy Que a mí no me vale Pero, pero a mí sí A ¿sabes? mí no me vale <risa> Claro Sigue imagina... metiéndote con, con ChatGPT Porque acuérdate de Skynet Sé que estoy Nombrando eh, Referencias de Terminator Pero <risa> <risa> Skynet también empezó igual No tienes cojones Es una mierda bla, bla? Y se picó Y fíjate cómo acabó el tema No eh, pero es que Es un poco Es es por eso Porque claro yo me he dado lo de y digo, hostia, no podrían haberme dado cuando estaba yo en primero de bachi, ¿sabes? Para hacer S6 eh, de inglés solo, no. O para corregirme los S6 de inglés solo, no. Me lo dan ahora que cuando le pido que me dé código de Java o de ensamblador o de lo que coño sea, me lo da mal. y tengo yo... que hacerlo 7 veces o tengo que modificarlo. Te... Literalmente es <risa> pillar lo que me da y modificarlo. Conclusión, es como si me voy a comer Overflow a pillar código y luego lo tengo que reescribir, es lo mismo. Es decir... un secretario, es un becario que te está ahí echando un cable. Es que a la gente le hacen los deberes, pero a mí no. <risa> que le voy a decir... Eh, no lo he hecho, ¿vale? Todo esto es, en plan, es una broma, ¿vale? Sí, sí, sí esto es sí, toda sí, una broma, sí, sí, sí, ¿vale? Sí, sí, Legalmente sí, esto es una broma. Sí, sí, eh, Espera, espera, espera, espera, espera, que te sí, pongo la sí, cámara, grande sí, sí. Para que, que <risa> confieses todos tus pecados. Por favor, vamos a escuchar pero, ahora las declaraciones de esto, José Andrés eh, Guerrero Es una broma completamente, ¿vale? Pero, <risa> eh, ¿Por qué le gusta tanto a Andrés rebel? Para acabar el curso 2022-2023 de segundo bachillerato en asignatura de ciencias de la tierra, eh, todo esto es broma. Eh, decidimos que no queríamos hacer el trabajo de fin de curso y me dispuse decidimos a. Decidimos que no queríamos graduarnos. <ríe> me dispuse a eh, utilizar ChatGPT como broma, ¿vale? Como broma, para eh, que redactase mi trabajo de fin de curso de ciencias de la tierra y del medio ambiente. Y ha sacado un 10. Y ha sacado un 10. ¡Ja, <ríe> Y un trabajo que me tuvo que haber llevado dos meses, me he tocado eh, eh, eh, cier ciertas partes del cuerpo eh, durante eh, dos meses. Y el día antes eh, le dije a Chau GPT: Oye, me redactas un trabajo sobre. Eh, da, da, da? Porque no va a decir de qué, porque todo es broma, ¿sabes? Eh, y me lo hizo. Y fácil: yes. estoy feliz. Media, media de 10 me ha quedado esta evaluación Es que imagínate, imagínate <risa> Cuando yo cuando yo estudiaba los, los niveles en los que está ahora mismo <risa> José Andrés Guerrero Es que tú imagínatelo Y de también? verdad, eh, ChatGPT es mucho más débil de lo que creéis Pero muchísimo más débil La yo. gente, para la gente a la, para la gente Que le tenéis miedo a ChatGPT No tenéis ni puta idea Creo que tienes el micro muteado Gaiska Porque se te oye por otro lado no sé por se dónde. me oye por otro lado por otro lado, Igual soy yo mal, igual soy yo pero... no, no, no en fin, pasa nada. Hoy, hoy que nuestro técnico de sonido está haciendo Un poquito <risa> pruebas de sonido Y cosas así aleatorias Magia, purpurina eh, En cualquier caso, que lo he dicho La IA es muy poderosa Y puede hacer muchas movidas Y si podemos usarla para cosas chidas Guays, pero no creáis Que nos va a quitar el trabajo porque la IA en verdad Lo único que hace es sacar info de lo que nosotros creamos eh, Una cuestión Solo una eh, nuestro querido productor nos trae un bol con cosas ¡Que pase nuestro productor! ¡Que pase nuestro ¡Por favor! Porque tiene un bol Con lleno de patatas fritas de okay. Se llaman patatas Patatas, ¿Patatas fritas sí, Más patatas Más en patatas fin, para, para eh, el programa Más patatas Más patatas, más patatas todo es, es coña, hemos visto ya. patatas y ya ha traído patatas sí. Patata, exacto Esto es impresionante, ella, Esto es impresionante. Eh, Estuve toqueteando el otro día de manera... Y no, que digital. sí, que ya las hemos visto Patata auténtica Ruflo jamón jamón Estoy probando Microsoft el designer que es... Eh... Yo también me dieron beta hace cosa de tres meses. Sí, y no está mal Hace chorradillas y cosas un poco tipo Word ¿Sabes? de o sea, diseño que haría mi abuela sí. Pero si le das algunas instrucciones un poquito mejores uh -huh. eh, Te crea imágenes chulas Le pedí que me hiciese un samurái con un micro y tal Y a la octava vez me sacó una imagen bastante chula y, y bien Pero eh. esas ideas funcionan también por entrenamiento O sea, funcionan también por Créame una imagen De las cuatro que te he dado Elige una En base a esta, créame otra imagen De las cuatro que te he dado Elige Exacto. otra Bam, bam, bam, bam, bam, bam <risa> Requiere que estés ahí con paciencia no tuve tanta, sí. pero que no me desagradó Lo que ofrece, porque para hacer portadas Si no tienes tiempo para estar Potochopeando poto ahí, patato, chopeando Por ahí en... en el... Patatas, pues eh, te ayuda, ¿no? A todos esos diseños, <risa> portadas, dibujos, fotos eh, Incluso posts eh, A nivel de sí, es Insta, que yo, o... creo, yo creo que estamos plantado como tal para marketing, para, para cartelería y tal Sí, sí, el, está el chulo, creo ¿eh? que está más hecho por eso. Que por cierto, vamos a leer a Borja Arbosa en el chat porque dice, madre mía, esto ya es oficialmente un canal de Twitch. Os deberían quitar la calificación de podcast. Pero dice que la empresa especializada en videojuegos os la podéis quedar. Eso Me queda vale. Un budget, la, Me la la quedo medalla. con esto. Me quedo la con esto. Me igual. Eh, creo que nos vamos a quedar con esto, con que las inteligencias artificiales de momento no están lo suficientemente desarrolladas. Dice digo, digo, a mi broma. Díselo a mi broma, ¿vale? En fin eh, Sí, digamos que todavía les queda, les queda un tantito para desarrollarse Pero ya veremos que se va creando a lo largo de los próximos años Porque el futuro es efectivamente impredecible <risa> Y nada, como siguiente noticia tenemos que Xbox pide disculpas porque admiten no haber cumplido con lo prometido en el pasado Games Showcase, que la verdad sí, la verdad es bastante triste. Prometieron muchas cosas y poco han dado, la verdad. Y bueno, una parte de la comunidad ha mostrado desconfianza hacia Xbox Games eh, Showcase 2023. de este año. Porque se va a celebrar en nada, de hecho, el 11 de, de junio, 11, 11. a las 19, CEST, porque no me acuerdo qué zona varía era esa La nuestra, básicamente ah, vale. eh, siempre, siempre que pongo CST es hora peninsular eh, Pues eso A las 11, o sea, a las 11, joder macho El día 11 de junio, horario peninsular, que posiblemente al igual que estáis viendo en pantalla, es del año pasado Nosotros este año, una vez más, la vamos a emitir ¿Te vienes? Tal vez A ver, perdón, perdón, perdón Voy a reformular, te vienes Ah, vale. <risa> se me olvidaba que estaba encadenado, <risa> Efectivamente. Xavi, Efectivamente. Efectivamente. O sea, tú también estás invitado, ¿qué conste. Y nada, y eso, que el año pasado se dejaron muchas incógnitas en proyectos tan esperados como State of Decay 3, Fable o Contraband. Y nada, Phil Spencer, el jefe de Xbox, ha reconocido estos errores, pero muestra entusiasmo por la edición de este año. Que bueno. No sé yo, eh No, a ver, quiero decir, a pesar de que no diesen exactamente lo que el público quería La edición del año pasado del, del Game Showcase estuvo muy bien Y de hecho fue el motivo por el que se salvó el, el Summer Game Fest Porque eh, yo lo siento, pero la PC Gaming Show está en, en vamos, en caída libre Pero de una manera, y la Future Game Show más aún O sea, la Future Game Show también está en caída libre Pero la, la PC Gaming Show está como 800 metros de suelo y la Future está 100 o sea, que decir, están cayendo a, a, a su destrozo máximo y definitivo, ya no saben qué conocer. Y nada, también cabe resaltar que tras el evento se va a celebrar una presentación exclusivamente dedicada a Starfield y que dos días más tarde, el 13 de junio, se llevará a cabo el Xbox Games Showcase Extended. Uh -huh. Que básicamente en el escéndez es para la gente que seáis de la industria y cositas eh, A las que os interesa escuchar a desarrolladores hablar Para el resto de mortales nos vale con la presentación del día 11 eh, Y la del Starfield la del Starfield puede ser posiblemente una de las cosas en la que más interés Puede llegar a tener la gente, gente como Xavi Se la juega, Xbox eh, ahí sí tiene una vara una de medir, una piedra Bueno, yo, yo os digo, a partir de ahí si Starfield no sale bien, eh, está perdiendo ya una base. Es decir, eh, sí. se, ha, se ha retrasado, los fans siguen teniendo algún paciencia, algunos ya no, pero siguen teniendo paciencia. Eh, Redfall no lo esperaba casi nadie, no fue un juego que fuese eh, muy reservado, sino que sabían que saldría. Pues eh, era bienvenido si salía medianamente bien, que no ha sido el caso. Sí. Y, y bueno, y como si Starfield no sale bien. Si esto, si esto falla de, de alguna forma eh, Va a ser un mazazo Sí que esperamos, seguramente como sale Todos los juegos de Bethesda Seguramente el primer mes o los dos primeros meses Tendremos muchos parches Y muchos arreglos Porque es un juego realmente inmenso Y yo a pesar de que hay cosas que no están pintando Bien en Xbox en cuanto a creatividad Y, y novedades, uh -huh. porque de lo presentado El año pasado, los grandes nombres No ha salido nada, ya. ninguno Ninguno ya. Ha sido mucho hype este profesor... pero poco nos han dado y no se sabe cuándo van a salir, o sea, Dios, el State of the K me parece un juego que es más cercano al indie que el propio AAA, porque es como se ha desarrollado y eso le da mucha personalidad, pero por ejemplo me encantaría saber cuándo va a salir y no se sabe nada. Y así muchos otros títulos que, que tampoco, con tantos estudios que ha ido adquiriendo Xbox y cuánto ha pasado, tres años, cuatro años, aún no sabemos, han salido cosas de obsidian. Porque... Es que Xbox ha comprado muchas cosas en verdad, ¿eh? lo mencionábamos antes, pero es que es, es que es muy cierto, es que no sois conscientes de la cantidad de estudios que se está tragando Xbox de repente y que había muchos que sí que sacaron cosas que ya estaban en desarrollo porque Pentiment, por ejemplo, que es de Obsidian que es aquel aventura tipo medieval que era muy chula, por cierto, uh -huh. eso está claro que ya lo tenían encima de la mesa antes sí. de ser adquiridos. Eh, Microsoft salva a Obsidian de la desaparición prácticamente porque estaban, con perdón, en la mierda si se puede decir ahora, eh, estaban muy mal y Obsidian es un estudio al que le debemos verdaderas joyas sí. entre muchas, de acuerdo, porque podríamos nombrar las más evidentes, pero está ese South Park que, que sentó las Bases, de me pareció maravilloso O sea, luego Ubisoft lo hizo Por su cuenta, pero la base jugable sí. Será de Obsidian, ¿no? Y Obsidian ha tirado adelante Proyectos increíbles si Qué pena que South historial... Park a día de hoy sea la cosa más Cancelable que existe Qué sí. pena, a ver, Qué pena. yo re abierto. recuerdo todavía Aquel selector de dificultad Basado en color de piel o sea, es que fue muy vasto, es la cosa más cancelable era que existe. Pero lo, hostia, peor, tío. lo peor es que cuando, cuando ponías la dificultad al máximo decía, en realidad solo afecta la dificultad del juego, solo que tu vida va a ser una puta mierda. O sea, es lo que sea. es como la realidad aumentada, bueno, si en realidad es una porquería, pues era una porquería aumentada, ¿no? Eso es así. En fin, es, es, es muy vasto esto. Pero sí, en cualquier caso, eh, yo a pesar de que de que diga a Phil Spencer que sí, que bueno, que ya sí que no hemos dado exactamente lo que querían, que la gente lo vea todo con ojos escépticos y tal yo sigo siendo de los que piensan que Xbox es el que está salvando presentaciones de videojuegos, porque sí, hay el, sí. en, la industria, en la industria en la que estamos, es que juntarse todos para decir, vamos a hacer nuestras presentaciones en un mismo evento, no tiene sentido, porque vas a tener a la gente que te va a retener atrás con cadenas, como es la Future Game Show, y vas a tener a la gente que va a tirar del carro, como es Xbox, entonces la gente que sobre todo se está dando cuenta ya Está diciendo, a tu casa, Nintendo Direct ¿Sabes lo que te digo? Entonces, eh, realmente se están haciendo presentaciones aparte Porque ya no tiene sentido juntarse En un evento en el que no sabes cuál va a ser La calidad media del resto de presentaciones Y no sabes si vas a tener que tirar tú del carro O de si vas a ser un lastre Y que pocas novedades salen en un plazo de un año dice, es decir, quiero decir, que realmente estamos, estamos en desierto de noticias Porque nos tocan noticias ahora en junio Cuando van a ser las presentaciones Coño, dadme noticias Spencer se marcó un showcase en esa entrevista que hice ahí como semi llorando, no, porque me sabe muy mal pero a ver, o sea, es que es que Redfall, de verdad eh, si no lo sacas en un año, si, si te esperas un año más, no hubiese pasado nada o sea, el problema es que sacamos juegos que no son tan esperados porque son como juegos intermedios doble sí, a, a, resultones oye, pues no te marques fechas tú anuncia, como has hecho con 3.000 es que además lo han hecho con 300 como han hecho anteriores? con Tears of the Kingdom como han con ha hecho con de Tears of the Kingdom, Kingdom y como <risa> estás y como están haciendo con el Con el Buah, me saldrá eh, Con el Hollow Knight 2, con el Silksong Oye, lo han retrasado Hemos lo han visto anunciado y un minuto okay. de gameplay Todo el mundo está hypeadísima ¿Cuándo sale? Yo que coño sé Anunciaron que se, que se retrasaba un año, creo O no sé cuántos meses eh, Tendría que mirar las fechas en, en Google Pero a mí no me pareció mal Lo comentábamos en el en el WhatsApp del grupo y tal, de los amigos y Oye, que si este juego ha de, salir, ha de esperarse un añito más O seis meses para salir 100% como ha de ser Me parece maravilloso o sea, Es un indie al cual, eh, no sé ha, ha salido de la nada ese juego Por lo tanto, es una maravilla Y el resto de, de compañías deberían hacer lo mismo Decir, vale, tú me anuncias el juego y, y no te comprometas con fechas porque luego pasa lo que pasa la presión Mira, el están publisher diciendo, están diciendo que el Hollow Knight Silkson sale se supone se supone estoy leyendo por aquí eh, fuente vida extra eh, que sale como muy tarde junio de 2023 Yo es que tengo una teoría y mi teoría es que hasta que no salga la nueva Switch no va a salir el Sirksong. Pues esa es mi teoría eh, porque creo que lo están preparando para eso Sí, te miro el tema del retraso, eh, porque justo salió, eh... Pero quiero decir, puede ser que Nintendo se esté preparando con todas sus presentaciones y con la vuelta a la Gamescom para eso. Puede que sí. No, es que no estoy... Estoy haciendo ya muchas teorías conspiranoicas de por qué coño vuelve Nintendo ahora a la Gamescom. Ah, digo. Pero, pero bueno, ya, ya tendremos también mesas redondas de esto, no, no, no rayarse. Eh, en cualquier caso, que yo creo que Xbox ahora mismo eh, está mejor en una presentación sola aparte, que en un evento de, de este tipo, más que nada porque no, no, no, ap no aporta, el resto de presentaciones no le aportan nada a él. Se supone que un evento de este tipo tendría que ser para bildearse todos entre todos. Y realmente eh, está tirando Xbox del carro porque el resto de presentaciones son infumables. Las cosas como son. Y dicho esto, vamos con las noticias rápidas. Y vamos a empezar mencionando algo que me hace muy, pero que muy feliz Y es el hecho de que la saga de Horizon, el Horizon Zero Dawn Y el Forbidden West en Pack de 2 y bueno, sus DLCs y cosas Han vendido ya 32.7 millones de unidades, una barbaridad Y que su segundo juego, el Forbidden West, que salió hace... No tanto, creo eh, Lleva ya vendidos el solo 8.4 Que me parecen unos números impresionantes para una saga que realmente me encanta Y que realmente merece estos números Uh -huh. eh, también ha hecho unos muy buenos números eh, Mario Kart Mario Kart 8 Deluxe en concreto Que es la versión que está vendiendo Ahora Nintendo por doquier Ha vendido ya más de 53 Millones de copias Nah, poquito 53 poquito. Toma ya Brutal y nada, hablando de números, también la Nintendo Switch lleva ya más de 125 millones de consolas vendidas, lo cual para mí es una barbaridad. Eh, fuera ah. coñas, Nintendo Switch se coloca ahora mismo, creo que es top 3 consolas más vendidas, tiene sí. por encima. La Play 2 obviamente que está en primera posición y que la Wii... Ya está. La Wii todavía le la queda, la la la la la queda un rato para llegar... a... No, la Play 2. La Play 2... La Play 2... la Play 2. Es todavía le quedan más de 25 millones de ventas para, para superar a la Play 2, cosa que dudo que pase. Pero de Wii ya no está tan cerca. ¿eh? O sea, quiero decir, no, no está no. tan lejos. No está tan lejos ya. No, no. Y ya por último, pero no menos importante, la película... La película. Esa película que tendríais que haber visto todos. Esa película que tiene probablemente la mejor canción Íñigo, qué puta película es En la faz de la tierra <risa> eh, <risa> O Pizza. no eh, dices. No, no, no Pero, no, pero no. Íñigo, ¿vas a decirme ya cuál es la puta película? Super Mario Bros. Gracias La película Es que quería ambientar esto Uy, qué, qué es <risa> <risa> ¡Hala, qué buena ambiente! ¡Amiéntalo, sube, sube, qué, le, sube, buena le, sube la base! ¿Qué, qué, sí. ¡Qué fe. qué va, Ahora va, ahora va, ahora va Efectivamente, Super Mario Bros, la película Ya es la sexta película de animación más taquillera de la historia Os podéis creer que Oigamos Ñigo ponga... El himno. Os podéis creer que Ñigo ponga músicas Y que luego, cuando yo le digo que ponga un vídeo Me dice ni de coña te pongo vídeo <risa> bueno, Os es... podéis creer... Además, esta además, mierda, es música de Nintendo Es música de Nintendo Culpable, ups Os podéis creer esta mierda De verdad, en fin oh, eh, En <risa> cualquier caso <risa> estamos, estamos oyendo el requiem a Peach por Jack Black. Te doy como 5 segundos porque nos tiran el vídeo abajo Venga Ya está Hasta ya está. Eh, Sexta película de animación hasta aquí de la historia Nunca superará, correcto, Avatar Efectivamente eh, Bueno, batarnos es Avatar, no sé, si, avatar. Va, si vamos a Avatar Pero vamos a terminar el programa, por favor oh, wow. Madre mía Madre mía, esto o sea, ya está siendo oh impresionante my God. Dios de mi puta entre vida el, Entre el chiste de la sintaxis y esto ya Dios de mi vida. Eh, Me va a dar algo, tío Y de todo esto de deciros que no me tenéis que culpar a mí Porque yo no soy el culpable de nada de esto El culpable realmente es, aparte de Gaiska Si el Gaiska siempre es culpable de todo Pero aparte de Gaiska es Mikel que nos está insistiendo que terminemos ya Así que de alguna forma había que... No subrayéis y vamos a un ratete así es que habéis construido En cualquier caso, eh, pues hasta aquí llega este caos Porque episodio de Gaming Room ya no lo sé, pero caos <risa> desde luego eh, como siempre, agradecimientos Miquel, por producción, por colaboración Por traernos patatas Y, y, por, echa, y por echarme la bronca, y por echar la y bronca por Eñigo, echarme Gracias la bronca. Miquel eh, También Íñigo, gracias a ti Por intentar, no sé, modificar el streaming En medio del streaming, efectivamente <risa> A ver, es que <risa> Upsis, pero para No podía hacer para, esto para antes Para crear no. todo este plano, no me digas por qué Pero necesito tres personas Para ver si encajan bien las cosas Ay, por Dios. Pero luego, luego <risa> le digo que me recorte lo verdadero no y no puede no, ser. no hay ningún problema no hay ningún problema porque eh, para la post poster, posteridad quedará de puta en pos se hace todo no os rayéis ya que es un poco la los que... experimentos de cara al futuro los experimentos busca digital correcto. Ya, que, ya que le tienes aquí despídele a este también espérate vamos este, por partes este este escalones. es este, el padre Xavi. <risa> no no no no perdona perdona perdona aquí el padre es Fernando Alonso <risa> No, Fernando Loso no es el padre, es el nano, ¿de qué va? No, no, es el padre es No, Betel. Fernando. además, Fernando Loso no es el padre Es tu padre, es su padre, es no. su padre, es mi padre y, y es nuestro padre Y el padre de Fernando Vamos, Alonso es Vettel, ¿vale? Y os queréis. ¡Hola, hola, hola! En fin, Xavi, eh, eh, gracias me ha por llevado cosas, aquí. Pero aquí estoy llevándome un premio así sí, sí, de canciones de, de, de extrañas Por cierto, que el programa de hoy me ha tocado la patata Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito El programa de las patatas El programa de las patatas Gracias por estar hoy con nosotros Chavi, también a ti Como no, un placer un siempre honor. tenerte por aquí Nos vemos pronto Eh, José Andrés Guerrero, también a ti Por, por estar aquí, no sé eh, Un día antes de lo que tocaba grabar Mejor para mí de sí, hecho Mejor o sea, para ti de me, eh. me ha venido de locos Gaming Digo. Room lo juego, <risa> Gaming Room lo eh, juego una polla eh, Porque no me da la vida pero bueno, y por último, como no, gracias a vosotros, los oyentes, viewers, gente que nos escucha y nos aguanta y nos soporta durante hora y media que dura esto. Hoy, por ejemplo. Eh, no os preocupéis, puede que futuros programas solo puede, no sean tan caóticos, sino que sean más con contenido de interés y de cosas. porque siempre lo clavamos? Pues, bueno, yo no lo esco. entiendo a veces. Eh, en cualquier caso, sus queremos. Y como siempre, ya os vale, lo sabéis, bien, bien, bien. más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poco. Un saludo a todos. Nos vemos. Si sí, la gente se ha vuelto a